Buenas, buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días para mí en Vietnam. Un día muy lindo, un día eh, nublado, pero un día feliz porque estamos acá juntos y vamos a hablar de lo que nos espera el próximo año. ¡Qué alegría, qué felicidad! ¿Cómo están? Voy viendo quiénes están por acá. Está y el Sepúlveda, Dani, ¿qué más? Te sigo esperando en el CLE, Dani. <ríe> Está. Becky, está Walter, Marisol, Nati, ey Nati, ¿qué más? Linda, Viole, Sandra, hola, Marco, ¿qué más? Buenas noches. Hola, Lau, Lau, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte otra vez en noviembre. Me, me contaste por ahí que tuviste unas grandes aventuras en maratones, así que felicidades. <ríe> bueno, estamos acá con mi fondo Super Zen en Vietnam, últimos días acá. Eh, y me la he pasado, porque ha llovido mucho, eh, me la he pasado trabajando en las lecturas del próximo año junto con Viole, montando todo, organizando las lecturas, la expectativa de la campaña de adivinar las portadas del libro de del primer eh, semestre, que por cierto se lo ganó Walter, que lo veo por acá. Walter, felicidades por haberte ganado, por haber adivinado todas las lecturas del de primer semestre. Tienes, entonces, dos clés gratis, uno mío y uno viole. Más detalles sobre eso en unos días. <ríe> y yo sigo saludando por acá. Saludo a Irene, saluda a María Esther, Hola, María, Irene. Dani, estás por ahí. Vos como veas tanto, enseñame un poco, hombre. <ríe> pues, el lado oscuro eh, no se ve tanto. <ríe> Ay, me estoy como tostando. ¿Por qué será? Bueno, ojalá que no se caiga esta transmisión. Ahorita mi computador casi se muere. Bueno, eh, excelente, entonces como les decía, esta semana hemos estado, por Dios, ¿por qué estoy tan lento? A ver que cierro por acá, tengo que Spotify abierto, cerremos Spotify a ver si me muevo mejor. Bueno, les he estado diciendo que hemos trabajado súper bien en cuadrar toda la expectativa, en cuadrar todas las lecturas, en montar todos los productos en la tienda. Ah, tanto trabajo, tantas minucias, tantas cosas, pero ya está casi completo. Y muy felices porque vienen lecturas súper buenas el próximo año. Y a eso vinimos hoy. Al que vaya llegando en el en vivo. Estamos conectados 22 personas, pero solamente hay ocho manitos arriba. ¿Qué pasa? Manitos arriba. Voy a tomar una deliciosa aromática que me dice por acá. Mientras veo más likes. <ríe> bueno. Eh, ahí subió qué maravilla bueno de qué vamos a hablar hoy tengo minuticas por aquí vamos a hablar primero que nada de las lecturas de cada mes voy a irles hablando uno a uno desde enero hasta eh, junio perdón desde febrero hasta junio eh, y una sorpresa también diciéndoles por qué las elegí yo porque las eligió viole que esta tarde para ella mi noche me envió eh, las razones por las cuales eligió cada lectura. Así que vamos a abrirlas uno a uno y vamos a ir lanzando. Eh, ay, me estoy tostando mucho. Me estoy... <ríe> y vamos a ir lanzando eh, cada uno de los productos para que ustedes vayan a la tienda, vayan mirándolo. Y además tenemos un, eh, tenemos un descuento especial para el día de hoy por quienes llegaron al en vivo. Van a tener un descuento especial si quieren de una vez ir guardando su puesto, si quieren ir de una vez asegurando una lectura genial, una lectura del 2023, tienen un descuento especial que es acumulable con los otros descuentos que ya hay en los productos. Hay descuentos en todo. ¿Por qué? Pues porque el CLE tu tu fidelidad, premia que quieras entrarte de una, premia que quieras entrarte de varios CLE, así que obviamente está ahí. Y además... Premia a los VIP, por cierto un saludo especial a todos los VIP no me sé todavía la lista completa de las personas que están pero sé que por supuesto está Marisol que está Marco que está Ceci, que está Linda que está, a ver quién más de los VIP está por acá está Walter eh, está Lau quién más, no sé si Nati Sandra, bueno eh, pero hay varios acá, así que felicidades a ustedes por ser VIP del CLE, el CLE, el VIP del CLE es, eh, digamos, un programa eh, de descuentos, de fidelización a quienes obviamente han estado muy fieles al CLE y que nos han acompañado en muchos CLE. Este año entra a partir de personas que se hayan, el, que se hayan inscrito en 2022, o sea, este año, a más de ocho CLEs, o sea, eso incluye los míos y los de Viole, hasta los 19 CLE que hubo. Entonces, a medida que se vayan inscribiendo más CLE, pues más grande es su descuento, llegando incluso hasta 30% en todos los CLE en cualquier momento que se inscriban y además con eh, información adicional, además con eh, premisas y también posibilidad de, por ejemplo, votar en algunas de las elecciones e ideas que tengamos para este año y para el próximo, pues para el próximo y para el próximo. Así que esa es eh, la noticia que también les tenemos, se renueva la lista de VIP y entran nuevas personas muy felices por ustedes que entraron. Se lo merecen mucho porque hicieron de este año un año de buena lectura, de mucho compromiso y fue muy lindo verlos a donde uno de ustedes acá. <risa> Nati también está. Eh, ah, sí, yo creo que Nati Jiménez es la que está. Es que hay otra que es Trujillo eh, y, y no sé. <risa> bueno, son muchos. Es más del de 10% de las... casi el 20% de las personas que, que se inscribieron al CLE durante todo el año. Eh, entonces es una población muy selecta y muy interesante también. Eh, cuéntenme si me estoy tostando tanto, pues porque que me veo muy tostada. <ríe> Qué bonito el 2023, me vuelvo a VIP, sí, que sí, claro, María Esther, ¿cómo no? Por supuesto, súper bienvenidísima. Eh, y yo sé que te vas a volver una VIP, ya lo eres de cora, <ríe> solo que llegaste un poquito tarde en el año, entonces no te dieron las matemáticas para eso, pero seguramente el próximo año sí. Hola Alex, ¿qué más? ¿Cómo estás? Qué bueno verte de nuevo Alex. Alex, un gran VIP. Por cierto, le hago, les hago público acá que eh, Alex también es VIP y además estamos muy agradecidos con él por su gran aporte en todos los clubs, por siempre su compromiso y su corazón con el club de lectura estante, eh, por ejemplo, revelado no solo en su fidelidad, en su buena energía, sino también en sus buenos aportes y especialmente en las presentaciones que nos da. Así que, Alex, estás en nuestro cura y serás recompensado. Con un anillo de poder. <ríe> Mentiras que no. Bueno, eh, les tengo ahí entonces. Eh, les vamos a ir lanzando cada una de las preguntas. Y eh, eh, es que cada una de las preguntas, cada uno de los meses. Eh, y bueno, a ver. ¿Qué más habrá de nuevo en el que Muchísimas cosas. El próximo año nos esperan con muchas cosas buenas. Les quiero contar que estoy trabajando fuertemente desde hace tiempo. Estoy muy lento. Es que yo me veo muy lento en mi computador. Quiero saber si ustedes me ven también muy lento. Pues como tostado. Bueno, eh, les quería contar que estamos trabajando muy de la mano con el departamento de VIP, de, perdón, de IT, de Information Technologies, <risa> para poder. Eh, que ustedes creen usuarios en la tienda del estante, eh, ¿por qué? Pues porque se va a facilitar muchas cosas, va a facilitar que cuando compren, pues ya no tengan que poner todos sus datos, va a facilitar que les podamos enviar campañas con descuentos exclusivos, va a facilitar que ustedes tengan acceso a, a, a información de, del club, nuevos productos, y en general que tengan una experiencia más buena en, en la tienda. Eso incluye, por supuesto, también descuentos y premisas. Así que, bueno, si alguien de ustedes sabe cómo crear usuarios <ríe> para tiendas en WooCommerce, eh, o si sabe alguien, por favor, me dice, porque llevo meses intentándolo. <ríe> Yo no, mi, mi departamento de IT. <ríe> bueno, eh, y se viene Fernando Quintana, Fercho, buenas noches, qué bueno verte. Esperamos verte mucho en el próximo año, Fercho. Un saludito por allá. Y ánimo con los fierros en la CAPI. <risa> bueno, eh, también vamos a hablar de lo que leeremos en noviembre, como no, pero eh, empecemos por eso. El próximo año eh, ya están todas las lecturas, vamos a permitir eh, que las personas puedan comprar desde ya, pueden inscribirse desde ya al CLE, eh, incluso a periodos más largos. Tenemos el quinquimestre, como lo saben. Eh, incluso van a poder inscribirse al año con un gran descuento. No todas las lecturas del año están definidas, pero eh, pero sí tenemos una definidita. Cada uno, viola y yo, para que eso eh, les sirva de pista de lo que vendrá en el siguiente semestre. Y está buenísimo. Bueno, ¿qué dicen? Empezamos. Empezamos con lo que leeremos en enero. En enero, Joche, se cogió. En enero, joder. Hola, Lucero, ¿cómo estás? A ver qué más ha llegado por ahí. Hola, Yeca, ¿qué más? Hola, Dulce, otra VIP por aquí. Excelente, qué rico verlos. Vayan los que van llegando. Estamos hoy, eh, estamos hoy eh, revelando las lecturas del 2023 en el CLE, tanto las mías como las de Violet. 12 libros vamos a revelar hoy. Eh, así que son libros muy recomendados son libros que tenemos muchísimas ganas de leer libros que muchos también han eh, querido que por, hace, que por mucho tiempo estén en el club, muy variados también, algunos superamente conocidos, super clásicos otras aventuras hacia nuevos rumbos, nuevos lugares, nuevos países nuevos autores, así que como siempre, muy variadito pero eso es lo que nos gusta del club, que es muy variado que son libros, que por ahí dicen, no lo digo yo que casi nadie lee en el término de que no vamos generalmente como con el flujo de los restos de los clubes de lectura, porque nos gusta ir creando nuestro camino y ver viendo cómo todo se va juntando, cómo vamos explorando nuevos caminos de la literatura y nuevas formas también para explorar la, no la buena lectura, que por cierto es otro tema del próximo año, nuevas formas para explorar la buena lectura, pero de eso les hablaremos después, ¿listo? Eh, listo, en enero tenemos sorpresas Por la lectura que irá es de febrero Yes, la lectura es desde febrero Vamos a empezar <ríe> Ah, me reí mucho Sandra con lo que dijiste Es que Viole va traduciendo Sí, <ríe> Viole es la, la, la que va aclarando Todas las cosas que yo Digo en precisamente Si digo enero, no es enero, es febrero Porque iniciamos el clic como tal En febrero, <ríe> Como diría el filósofo Bad Bunny, empezar el 2003 bien cabrón. Oh, Marco, me gusta eso, me gusta eso para usarlo. Y empezar el 2023 bien cabrón. Bueno, de hecho, vamos a empezar el 2023 muy cabrón. Eh, en enero, Nati, no hay cle como tal, o sea, que como se conoce hoy en día no hay, porque empiezan en febrero. Pero sí va a haber unos que especiales entonces de eso les hablaremos después eh, bueno ahora sí empecemos de una vez se viene la lista el primer libro cuál es el libro de febrero nada más y nada menos les voy a tirar de una vez el el, el, el producto en la tienda pero antes les voy a contar cuáles son las lecturas listo vean pues en enero, precisamente, como dijo Marco y Bad Bunny, citando a Bad Bunny, eh, queríamos empezar bien, cabrón. Queríamos empezar el año con toda. ¿Por qué? Porque al principio de año la gente está motivada a leer, estamos con ganas de cumplir nuestras metas de lectura y queremos que tengamos un comienzo bien bueno, un comienzo bien eh, atractivo, un comienzo bien emocionante y, por supuesto, eso generalmente se logra fácilmente con los clásicos. Entonces tendremos dos clásicos en el CLE. Muy buenos. Muy jugosos. Muy esperados. <ríe> ah, en febrero. Sí, en febrero. <ríe> Qué bestia yo, Luis Miguel. ¿Qué te pasa? Bueno, aquí están. En unos segundos se los enviaré al chat. ¿Estos? Déjenme un segundo. Un segundo. Un segundo. Hombre, que es que puse el casi, casi pongo el que no es. Hombre, carajo. Bueno, eh, el primero es, en mi lectura, <ríe> en mi clé, eh, vamos a leer un libro que yo personalmente ya leí. De hecho, tiene reseña en el canal, pero de hace muchos años. Pero es una reseña de la cual no me siento demasiado orgulloso. <ríe> Eh, porque le di un, un giro pues interesante en el momento pero pero en ese momento no tenía ex, mucha experiencia en youtube y me di cuenta de que nada no está tan buena y además el libro con los años me di cuenta de que tiene cosas muy interesantes que yo en ese momento no hablé y que no profundicé demasiado entonces eh, qué buena campaña de expectativa. yo Marco, eh, es que claro, fe, eh, Bercho, eh, ¿qué? Ay, ¿cómo así? No lo teníamos planeado así. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué? No, el Quijote todavía no. <risa> no, obviamente no. Oiga, 39 personas conectadas. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo está? Eh, denle like. Hay 29 likes. O oh, dislike, lo que quieran. Pero manifiédense. Bueno, ahora sí, se fue. Mi primera lectura de febrero es 1984 de George Orwell ¿Por qué? Ya les dije, es un clásico Ya les dije, es un libro que yo ya había leído Pero del que había eh, olvidado muchísimas cosas eh, O no había considerado ciertas otras Lo quiero volver a leer Es un libro muy relevante Cada vez se hace muchísimo más relevante Con esta amarga vigilancia en la que estamos <ríe> Con nuestros panoramas políticos Y además muy interesante Y esto fue lo que perdí que me interesa mucho el concepto de nueva lengua que se eh, expresa en el libro, que es esta nueva lengua que se crea en este mundillo eh, y que me parece muy interesante desde el punto de vista lingüístico y comunicativo. <risa> bueno, es más o menos algo así, pero me parece un tema muy interesante que por supuesto vamos a explorar en una de las historias de la semana, Así que tenem, tendremos a George Orwell durante tres semanas en el CLE. ¡Excelente! Bueno, y febrero. ¿Qué leerá Violeta en febrero? Un libro magnífico. Un libro, una autora que hace rato queríamos leer en el CLE, que yo he prometido leer en un CLE por ahí, <risa> pero que no hemos empezado a leer. Y que sin embargo viene de la mano de Viole. ¿Cómo no? Con sus, con sus elecciones de las escritoras más interesantes del momento y del pasado. Estamos hablando nada más y nada menos de una escritora también angloparlante, esta vez no de, Ingl de Inglaterra, sino de Estados Unidos. Y es Beloved de Tony Morrison. Muy buena lección Viole, un clásico de la literatura que se ha vuelto clásico. Una historia muy bonita que Violeta la, es la escogió por lo siguiente. Me escribió en el chat. Elegí este libro porque ha sido una autora que han pedido mucho en el CLE y era un gran pendiente que teníamos, sí, desde que yo prometí leer The Blue Saga en inglés en el English Alguna vez, algún día de la vida existirá el CLEMILICH. Todavía nos falta tiempo. <ríe> Pero desde entonces empezó a rumorar. Dice Violeta, este libro en especial me llama la atención porque es considerado como realismo mágico aparte de que es uno de los libros más conocidos de la autora. Muy interesante la elección de Viole. Vamos a ver, por ejemplo, también algunas... Eh, habíamos leído el, el mes pasado, en septiembre, leímos a Britt Bennett, eh, que, quien había expresamente dicho que tenía una gran influencia de Toni Morrison. Entonces, eso nos permite rastrearlos. Lo lindo de es que es que siempre conectamos todas las lecturas, siempre hacemos un mapa, de lectura es muy bueno y, y, y entre todos construimos eh, con este bagaje de lecturas todo este mundo literario fantástico así que por eso no se pueden perder de los que <ríe> entonces eso está muy interesante de morris tony morrison por supuesto también el elemento que dice aquí viole de el realismo mágico vayamos a vaya ya veremos como tony morrison expresa ese realismo mágico de una manera diferente a otros autores como García Márquez, como Isabel Allende como Murakami, ya veremos cuál es el take de, de Tony Morrison con Envy Lord eh, por cierto, Tony Morrison es una premio Nobel y no es la única premio Nobel que tendremos en el CLE, entonces para que vayan antojándose, para que vayan viendo cómo está en la tienda para que vayan viendo nuestra nueva estética y nos digan cómo les parece Hemos cambiado, eh, renovado la imagen del CLE. Ya lo pueden ver ahí en el producto. Vayan, visiten la tienda, chequean, nos dicen si hay errores. <ríe> que los errores siempre están. Entonces, eh, vayan y la visiten ahí. Hemos trabajado muchísimo eh, para que salga súper bien, para que todo siga teniendo la calidad del CLE que nos encanta. Nos encanta hacer cosas perfectas. Nos encanta hacer cosas que a ustedes les encanten satisfacerlos. Entonces, eh, ahí tenemos ya la, el primer producto del CLE en febrero. Listo, ahí lo ven. Excelente. Bueno. Sí, a ver, yo me desatraso por acá. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Bueno, a ver. Saludos de Mendoza. Hola, Neri. ¿Qué más? A ver, por fin dice Percho. Eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo escojo? ¿Cómo escojo es que... <risa> Se sí, vino febrero, por fin podemos darle gusto a Jem. Sí, está muy buenos. Tony Morrison, excelente. Yo no puedo leer dos al mismo tiempo, el trabajo no ayuda. Es difícil. Es difícil. Eso ha sido una de las cuestiones que Violeta y yo hemos discutido. ¿Cómo hacer para que ustedes puedan estar en todos los clés? ¿Cómo hacer para que puedan disfrutarlo todo? ¿Cómo hacer para que, para que ustedes no se pierdan de, de lecturas? Tenemos muchas ideas, pero nos falta gente. Nos falta gente para para trabajar o sea a veces a Violeta a mí nos queda muy grande el trabajo trabajamos muchísimo porque tenemos muchas ideas y las ideas van mucho más rápido que nuestras manos y además también nos faltan recursos entonces si a ustedes les nace el cora en esta noche colombiana esta mañana de vietnam dejar un apoyo al canal un aporte con un súper gracias en este súper chat ya saben que lo pueden hacer aquí o en cualquier otro video del canal Pueden hacerlo y todos esos recursos son destinados a que podamos trabajar mejor en el CRE, a que podamos hacer mejores cosas, a que, por ejemplo, podamos contratar a alguien que nos ayude con las gráficas y el diseño. Porque aunque nos quedan muy lindos y le metemos mucho sabor, pues no somos diseñadores y nos toma demasiado tiempo hacer esas cosas porque es que no somos mamarrachudos y no nos gusta sacar cosas feas, entonces nos peliculamos demasiado y nos tomamos mucho tiempo y sufrimos mucho, entonces estamos pensando en contratar a un diseñador gráfico, también a alguien que nos ayude con la tienda, porque la tienda tiene que funcionar mejor, tiene que tener más integraciones, estamos pensando también, como les dije, lo de los usuarios, estamos pensando eh, hacer en, en la tienda un espacio que sea cle.elestanteliterario.com, donde pueda estar todas las informaciones de todos los clientes que ustedes se inscriban, que ahí siempre puedan acceder al material, a las grabaciones, cosas así. Eh, pero eso es mucho trabajo, así que necesitamos mucha ayuda. Y, por supuesto, muchos recursos económicos que no tenemos. Eh, y que ya sabemos, eh, eh, una de las cosas que nos más nos interesa en el cle es que las personas en el futuro puedan integrarse eh, a los CLE anteriores, eh, por ejemplo, María Esther, Marisol, recuerdo específicamente ellas dos que han dicho en los últimos días que lamentan no haber conocido el CLE antes y que quieren saber cuáles son las lecturas de los meses anteriores. Y entonces son lecturas que no vamos a hacer, poniendo un ejemplo, no vamos a volver a leer García Márquez 100 años de Soledad mucho tiempo, no vamos a leer Los Errantes, por ejemplo, que fue un libro tan fantástico. Entonces nuestra pregunta ha sido, ¿Cómo hacer para que las personas que llegan después al CLE puedan tener un poco de la experiencia del CLE? Puedan tener un poco de lo que significa vivir la experiencia del CLE. Eh, y, por ejemplo, si llegan y conocen el CLE el próximo mes, quieran leer cine si de Soledad con nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos puedan tener un poquito de esa, de esa, de esa experiencia, cierto? Entonces, eh, estamos pensando en algo que se llama las memorias CLE, que de hecho ya existen, ya están en, el, en, el en la tienda... Eh, hicimos las primeras las de Irene Vallejo pero hay un error y no sé qué es, algo con el servidor entonces cuando compran el producto no se descarga automáticamente son cosas que subimos porque no lo sabemos y no tengo tiempo no tiene tiempo mi equipo de IT para, para resolver eso entonces son muchas cosas eh, pero usted no se imaginan las cosas grandiosas que tenemos pensadas para el CLE. pero hay que tener paciencia necesitamos recursos necesitamos trabajar más inteligentemente y necesitamos que ustedes nos sigan acompañando para que esto siga ya vamos en 32 ediciones 33 con la de viole así que nos esperan muchísimas más y estamos muy felices de hacerlo muy orgullosos de nuestro trabajo y muy orgullosos también de ustedes por su compromiso por su fidelidad y por todas las cosas lindas que nos dicen bueno Voy a agradecer especialmente a todas las personas que están acá. Ustedes no se imaginan lo lindo que se siente o lo conmovido que me siento cada vez que hacen estos aportes en, en los chats. Eh, no voy a llorar, pero es muy lindo, la verdad. Eh, yo hace, ya saben, hace dos años me, me, me renuncié a un trabajo en el que estaría ganando demasiado dinero. Y no tendría los sufrimientos que estoy teniendo ahora. Me pueden ver aquí en Vietnam y todo, pero estoy sufriendo. <risa> Entonces, ver el apoyo de ustedes es realmente muy lindo. Entonces, quiero agradecerles especialmente a Juan Diego. Juan muchas gracias por tu aporte. Doc, espero verte alguna vez. Callar a Medellín, eh, no sé cuándo pueda caer por allá, en tus tierras, pero bueno. También, por supuesto, a Alex, Alex, mi bro, muchísimas gracias. Eh, apreciamos muchísimo que estés en el CLE, eh, todavía seguimos eh, riéndonos, <ríe> yo, <ríe> de cómo te he plantado en los primeros CLE sin saberlo. <ríe> gracias a Dios, eres una persona muy fiel eh, y, y quisiste seguir continuando después de ese agravio <ríe> y te has convertido en alguien muy importante para el CLE. Entonces, Alex, muchísimas gracias y también para Marco. Para Marco, muchísimas gracias también por tu gran aporte, dice, para la contratación de la próxima Patricia Fernández en sus seis semestres de finanzas en la San Marino. Yo creo que más o menos eh, contrataremos a alguien así, <risa> a un practicante. <risa> Pero muchísimas gracias Marco por eso, qué gran aporte, te agradezco de todo corazón. A los de Bogotá me encantaría verlos, eh, siento que voy a llegar a Colombia y me va a estrellar con el universo tengo muchas ganas de volver, extraño muchas cosas, estaba pensando ir a Bogotá en diciembre, hacer la reunión presencial allá, pero creo que no será posible, muchos compromisos, poco dinero, entonces creo que no será, creo que será en Medellín, eh, pero me alegraría mucho si ustedes se encuentran en Bogotá para juntarse, ¿qué dicen? Como el año pasado, excelente. Y por supuesto tenemos también a Sergio, Sergio, Oro, vos también has sido un gran una gran adición en este año en el CLE, qué bueno que hayas coincidido con el club, que te haya gustado, que hayas tenido tan buena sinergia con el grupo y hemos valorado muchísimo tus aportes, Sergio, eh, nos tenemos que ver por ahí en, en, en Medellín, en Sabaneta, porque hay reunión presencial en diciembre en Medellín, eh, puede quizás en Sabaneta, no lo sé, pero está supremamente invitado, Sergio, un abrazo y muchísimas gracias a ustedes por esos aportes. Eh, a ver qué dicen por acá, Marco. está sacando los fierros, total. Los errantes, eh, María Esther, errantes es sin <risa> H. Eh, ¿Qué más? Eh, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Muchas gracias a todos los por su aporte sí, total. Eh, necesitamos a gente de informática, totalmente. No veo a Rayuela en la lista. ¿Qué es Rayuela? ¿Qué es Rayuela? Eh, bueno, no tienen rencores en su corazón. <risa> Bueno, eh, tomo un poquito de té y continuamos. ¿Están listos para la lectura de febrero? Perdón, de marzo. ¿Están lecturas listos para la lectura de marzo? Yo creo que sí. Vamos a sacarlo. Mientras no esté, no esté como, no es, no esté, es café con huevo, este, este. Qué rico café con huevo. Café con huevo. Listo. Hey, cuéntenos cómo les parece la nueva estética del CLE, esa nueva, digamos, portadita, ¿cierto? Los colores. ¿Cómo ven eso? ¿Qué les parece? Si creen también ustedes eh, que necesitaríamos algo más de información en cada página y toda la cosa. Eh, así que, bueno. Bueno, a ver. Estoy haciendo una cosa acá porque nuevamente, eh, como no tenemos a nuestro queridísimo señor de Haití, eh, acabo de cometer un error. Pero eh, ya, está superado. Espero que no lo hayan notado. Bueno siguiente lectura siguiente lectura siguiente lectura eh, marzo de 2023 vamos a publicarlo de una vez cha chan cha chan cha chan chan chan chan chan chan pero a la changua le hacen el feo <ríe> qué buen dato qué buen dato eh, eh, eh, eh. alex el café huevo es hermano de la changua <ríe> Cuando regresen a Bogotá, lo hacen comer. Vean, yo Vean, yo comí changua. Yo voy a changua. y puedo comer. Y una vez comí changua. No, me gustó, pero puede que haya comido la changua que no es. Entonces me tienen que llevar a la changua que sí es. Bueno, listo. Marzo. ¿Cuál? ¿Cuáles son las lecturas de Marzo? Marzo es a mes especial en el CLE. Desde hace mucho tiempo lo ha sido. Y como van a ver un poco, un poco después... a nos gusta la idea de serles fiel a un autor cada mes de cada año. Eh, ustedes ya saben quién es en marzo, eh, entonces fue que ya tengan una pista, pero hay otra eh, autora en el Cleve Viole que continuará eh, por algunos años eh, para seguirla explorando cada mes en ese, cada año en ese mes. Entonces, ustedes saben que en marzo consagramos nuestra energía lectora al señor de las mentiras más hermosas, a nuestro Samario, a nuestro premio Nobel, señor García Márquez. Y este año tendremos otra vez a García Márquez en 2023, esta vez con una novela genial, que yo empezaba a leer dos veces y he abandonado. ¿De quién se trata? Y vamos a empezar justo el día de su nacimiento. Nos tira un gran dato, Violeta. Y es... ¡Ah! Les tiré el coso. ¡Por Dios! Cometí un error. Les tiré el, el enlace cuando no era. Bueno, la siguiente lectura de Violeta es eh, Pájaros en la boca de Samantha Schwerley. <risa> tiré el enlace cuando no era. Me adelante, maldita sea. Bueno. <risa> eh, les sigo hablando de García Márquez. <risa> eh, vamos a leer el otoño del patriarca. Eh, porque eh, es la gran que nos. ¿Qué sería un envío sin errores? ¿Qué sería el estante literario sin errores? <risa> ¡Ah! Errores. Bueno, <risa> en marzo leeremos El Otoño del Patriarca, un libro fantástico que yo ya empezaba a leer dos veces y no he terminado de leer. Un libro muy exigente. La obra que, según García Márquez, más trabajo le costó escribir. Por muchas razones, porque venía de recibir el Nobel, creo que ya había recibido el Nobel, o al menos ya había escrito a Cien Años de Soledad, eh, y quería salirse de Cien Años de Soledad. Quería salirse de Macondo después de haber vivido tanto tiempo ahí en la ficción. Y se salió en el Otoño del Patriarca y además eh, probó nuevos estilos literarios. De ese estilo vamos a hablar muchísimo, porque es un estilo difícil, es un estilo único, es un estilo muy interesante, que a García Márquez le tomó mucho tiempo desarrollar eh, y que vamos a aprender, y ahí va una sorpresa, y es que por eso vamos a sacar el nuevo CLE, el nuevo formato del CLE, porque queremos explorar otras cosas de la vida, no les voy a contar todavía, <risa> pero eh, tenemos al Otoño del Patriarca, así que va a ser una lectura muy interesante, una lectura muy exigente también, eh, entonces queremos afrontarla con toda la moral. Ustedes saben que en la vida lo que es bueno es lo que es difícil, lo que causa esfuerzo. Y en el CRE lo sabemos muy bien. En el CRE nos gusta leer libros difíciles. De vez en cuando, a veces leemos libros fáciles. Por nos gustan los libros difíciles que nos reten, que nos lleven a nuestras fronteras literarias y lectoras. Así que Estamos muy felices de leer El Otoño del Patriarca. La tercera obra más grande de García Márquez. En 2021 ya leímos eh, El Amor y el del Cólero. En 2022 leímos En Ano de Soledad y ahorita tendremos El Otoño del Patriarca. Están muy felices por aquí. El prove Alex dice que es una gran, gran obra. Sin duda lo es. No hay cafeína en mis venas, que es lo peor. Hay té. Solo que así soy yo. está ya recuerda con dolor Juan Diego a la región más transparente un libro exigente, muy difícil fue ese, pero digan si no aprendimos cosas, aprendimos mucho vimos mucho eh, de la historia de México, yo ya después de la región más transparente yo entendí un poquito mejor la historia de México, no sabía nada de la historia de México, entonces ya ya ya, ya conozco la historia de México yo es, pienso en la región más transparente y me parece tan claras las calles de México, las personas, el habla algunos de los ambientes. Un libro difícil, pero disfrutamos mucho, aprendimos muchas cosas. La región más transparente, por ejemplo, nos dejó las las sesiones de lectura. Las sesiones de lectura empezaron con la región más transparente, porque era un libro tan difícil que nuestro nos tocó sentarnos a leer juntos. Y eso se lo agradecemos muchísimo a ese libro. Así que, bueno, seguimos. Tenemos la segunda lectura de marzo que es la de Viole y es, como ya les dije, sin quererlo, <ríe> Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin que leímos en las, eh, en las eh, lecturas conjuntas. Por cierto, habrá noticias de las lecturas conjuntas para el próximo año, pero bueno. La habíamos leído Distancia a Rescate. Qué gran autora, muy interesante. Samantha Schweblin. Y con Violeta leeremos a... Eh, pájaros en la boca y otros cuentos porque en el CLE queremos seguir explorando otras eh, otros géneros, en el CLE en los años pasados habíamos explorado sobre todo novela y ensayo, Violet se metió con los cuentos y un poco con poesía el año pasado así que queremos seguir explorando esos géneros y hemos buscado maneras de hacerlo muy bien, así que Violeta escogió por la siguiente razón pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Shevlin, dice Conocí a esta autora argentina gracias a la lectura conjunta de Luismi. Yo soy Luismi, mucho gusto. Rescate de distancia. Violeta, es distancia de rescate, porque escribiste rescate de distancia. Violeta, ahí demuestras que tienes la cultura clé en tus venas. Los errores no nos abandonan. Y me gustó bastante. Me han dicho que sus cuentos son mejores que sus novelas. Así que era la autora perfecta para seguir explorando cuentos y seguir conociendo más sobre ella. Eso fue lo que dijo Viole de Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin, escritora contemporánea argentina. Por cierto, una escritora con mucho talento. Escribe muy bien eh, Distancia de Rescate o Rescate Distancia, también conocido así por alguna gente. <ríe> Tiene serie en Netflix y yo no la he visto y estoy esperando para verla para poder hacer la reseña de tantos libros que no les he hecho reseña, pero bueno, grande tener a Samantha Schwerlin, Ojalá pudiéramos invitarle al CLE. Por cierto, Samantha Schwerlin también. Qué linda es Samantha. Muy talentosa eres y también eres muy hermosa. Te sigo en Instagram para saber qué escribes, pero también para verte, Samantha. <risa> bueno, qué vamos a leer en marzo. Ahí están. Ahí les envié. En marzo es El otoño del patriarca y Pájaros en la boca y otros cuentos de eh, Samantha Schwerlin Tomaré un poquito de cafeína. No cafeína, es té. Pero creo que es un té recargado. ¡Qué rico! Le eché limoncito y las papilas me saltan de la emoción. Vea, la cafeína, mi cafeína son ustedes. Ayer, en la última sesión de, de, de del peligro de estar cuerda, y muchos otros creen, yo empiezo todo desanimado. No es que empiece. Antes estoy muy desanimado porque me coge como el pánico escénico a veces. O, por ejemplo, cuando estoy en Colombia que me levanto y todavía estoy como dormido o ya muy cansado. Por ejemplo, aquí en Vietnam o cuando me tocaba madrugar en Francia. Por cierto, también me va a tocar madrugar en España dos martes a las dos de la mañana. Pero bueno, siempre eh, comienzo así el club Puede ser así alto o bajito, pero siempre para arriba. Y es por ustedes. Ya se los he dicho. Ustedes me emocionan, ustedes son mi café. <risa> bueno, continuamos, continuemos con Abril. Listo, alguien quite de el... Luis. <risa> le debería de echar alcohol. Si le echo alcohol, me duermo. Eh, bueno, a mí no me engaña, es el alcohol. <risa> Ojalá. Bueno, eh, Abril, estamos listos para Abril. Abril, ay por Dios. Abril, qué mes tan hermoso. El mes en donde han nacido todas mis novias. <risa> El mes donde nació mi hermana. El mes de la primavera. El mes. El mes. De un poema hermoso de Raúl Gómez Jatín. Uno de mis poemas favoritos colombianos. Se llama. El Mes Adolescente. Y como yo soy así, pues les voy a leer el poema. Les quiero leer el poema hermoso, El Mes Adolescente. Para que lo leamos juntos. No voy a enviar el enlace, Juan Di. Creo que aprendí a mi error. Y dice así, el poema de Raúl Gómez Hattin. Llegó a abril, con sus aguas escasas, colocando diamantes en cada hoja el mes de los árboles aún sedientos, el mes de la enredadera que trepa el muro. Joven Abril, como una adolescente casi virgen, te deseé en las tardes de verano y ahora llegas primoroso a encantarme con el batir de tu yo vista. Amado Abril, beso tu piel de esmeralda, me entristezco bajo tus cielos grisáceos, con las voces de tus pájaros, me hago un nido del tamaño de mi deseo. En ti, estremecido de ternura, derramo la leche agria del amor que ha esperado. ¿Qué más se puede decir de abril? Todo está dicho. Qué lindo, Raúl. Gracias por tus palabras. Raúl Gómez Jatín, bienvenidos a las personas que se ingresan al en vivo. Estamos hablando de las lecturas del 2023 del de CLE. Eh, Súper bienvenidos para que estén conectados y vean qué vamos a leer este mes. Al final del en vivo les tiraré el código de descuento de 5% adicional para que se vayan inscribiendo a, cual a cualquier CLE que quieran y a los VIP les llegará su descuento exclusivo en los próximos días, así que muy pendientes, pero aguantense hasta el final del envío, los que no son VIP, para que tengan un mejor descuento. Listo, muy bien. Vamos con abril. Opa, abril de 2023. En años anteriores, creo que abril ha sido año de... Ah, no. El año pasado fue... Eh, este año fue de ensayo con Irene Vallejo y el anterior había sido Tokio Luz de Murakami. Esta vez volvemos a la novela. Curioso. No me había dado cuenta. Si sí, en 2021 fue Murakami, asiático, en 2022, perdón, 2023, volvemos a Asia. Volvemos a Asia en el CLE, esta vez con una novela hermosa, una novela que hace mucho quiero leer, sobre todo después de que supe que vendría a Vietnam, porque es una novela de una autora vietnamita. Es una novela extremadamente bien puntuada en Goodreads. Es una novela de la que he escuchado muy buenas. Reseñas, comentarios. Es una novela que está disponible en Colombia para comprar. Es una novela hermosa. Es una novela que se llama El canto de las montañas. No, Marco, no es Kawabata todavía. El canto de las montañas de... Este nombre es muy difícil de pronunciar. Así que ya se los voy a decir. ¿Cuál es? Mierda, se me perdió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito tanta. Está acá. Ah. Y tiene un error. El producto tiene un error. <risa> Maldita sea. Ahí se los mando, pero el, er el producto tiene un error. No tiene la portada que es. <risa> yeah. A bestia. Tiene la la portada de mayo, de marzo. Pero, <ríe> ah, maldita, volví a enviar, volví a enviar, ah, ah volví a enviarlo. <ríe> ¿Por qué soy así, Luis Miguel? Bueno, de una vez les digo el de Violeta. Se me olvida. La emoción me gobierna. Prometo no hacerlo en la próxima. <ríe> Bueno, conmigo leemos El Canto de las Montañas y con Violeta leeremos La Mano Izquierda de la Oscuridad de Ursula K. Leguín. ¡Ah! <risa> bueno, eh, El Canto de las Montañas de Nuyen Fan Que Mai. Eh, una novela muy interesante, una saga familiar. Eh... <risa> ¡Marco! Me van a echar de mi propia empresa. ¡Ja, <risa> error tras error, no aprendo. La emoción me gobierna. <risa> bueno, prometo no hacerlo para los dos meses que faltan. Luis Miguel, no te, no la cagues, por favor. No hagas que te echen de tu propia empresa. <risa> bueno, eh, les voy a hablar de las lecturas. El canto de las montañas es una saga familiar que ese libro, además de lo que le dije, está muy bien puntuada y toda la cosa. Es una actora... Autora vietnamita, una refugiada en Estados Unidos. El libro fue escrito en inglés, pero ella es de Vietnam. Y trata, y es la historia de tres mujeres de diferentes eh, generaciones. Está la chica, una niña, su madre y la madre de su madre, o sea, la abuela de la chica. Y, estas, y este libro es hermoso. Tiene una poética preciosa. Tiene además mucho de lo que es la literatura vietnamita, con unos cantos y una poesía propia de acá. Es además, cómo no, un, una, una exploración de la historia pasada y reciente de Vietnam, incluida la guerra de Vietnam. O sea que será un momento, un espacio fantástico para descubrir este evento histórico, que es muy relevante, que es muy interesante. Eh, y que eh, ha forjado demasiado la vida de los vietnamitas, lo he podido ver, también la vida de los gringos de Estados Unidos, porque por supuesto fue un conflicto que, que tiene que ver con Estados Unidos, obviamente, pero fue un, pero un conflicto muy interesante en el sentido en que fue una guerra innecesaria, una guerra que se criticó mucho, todas las guerras son innecesarias por supuesto, pero pues esta especialmente tuvo unos componentes muy interesantes. Así que eh, eh, vamos a leer este libro que es muy emocionante, será una lectura explorativa, hay muchas chances de que este libro nos guste, lo digo por las buenas reseñas y lo digo también porque nos permitirá conocer la historia de un país que muy pocos conocemos, así que muy Bien obviamente ya Alex está preparando la exposición de la guerra de vietnam eso era, lo, eso era lo que iba a hacer pero es que mi mente se confunde yo ya iba pensando alex por favor necesitamos tu sapiencia acá necesitamos que nos des guía sobre la guerra de vietnam yo me he ido como dos documentales entiendo un poquito más el asunto pero pero pero de todas maneras siento siempre que entiendo mejor la historia contigo así que alex por favor, te queremos en abril. Bueno, a ver, eh, muero de risa con este en vivo. Me alegra, Irene, que te estés divirtiendo. Yo también. A ver, lo mejor que dijo, no me voy a equivocar, Juan Diego, ¿cómo crees? Tres horitas después, la cago. Claro, yo les viendo a Luis, guarden ese mensaje. El lema de Luis es la devoción me gobierna. Yes. Alex va a ir preparando, sí. Y las, las dictaduras latinoamericanas se le tenía al patriarca totalmente. Sí Miguel, ya esperamos esa charla con ansias, total. Luis, ¿sabes en qué horas de trabajo no puedes beber? <ríe> ah, rica. Aromática vietnamita. <ríe> El huevo está como fuerte. ¡Eso! ¡Excelente! Bueno, ya saben, ese es el libro que leeremos en mi CLE en abril y en el CLE Violeta leeremos a la hermosa Úrsula Caleguín, de la que conocimos un poco más eh, en la eh, lectura del, del CLE que acabamos de terminar, del peligro de estar cuerda. Un libro, La mano izquierda de la oscuridad, del que por cierto yo tengo una historia que intenté leer, pero es que lo mío no es la ciencia ficción. Yo tengo, la paso mal con la ciencia ficción. La paso muy mal con la ciencia ficción, sobre todo después de que ya no soy adolescente. Me estresan los nombres raros, me pierdo con los mundos creados. Creo que es muy necesario en la ciencia ficción eh, meterse demasiado en en la historia y sobre todo que el autor logre crear un mundo que sea comprensible para el lector. O oh, yo soy muy bruto, o con el caso de Ursula Calegui la mano izquierda de la oscuridad, yo me perdí totalmente. Pero es un gran libro. <ríe> y es una gran autora, por supuesto, que yo quiero seguir leyendo, solo que la mano izquierda de la oscuridad, no lo sé qué me pasó, no pude, lo acepto, llegué a la mitad y lo abandoné. Así que bueno, puede que eh, en el clem me motive a acompañarles a Violeta en esta gran lectura. Yo creo que esa es la, la, la forma de determinar. No, no, porque yo también intenté leer la mano izquierda de la oscuridad en lectura conjunta, pero fallé. <risa> pero no era el CLE. Y el CLE es diferente. Ustedes lo saben. El CLE es una maravilla. El CLE te permite llegar al final de los libros. Qué lo no. Ay, maldita sea, me están llamando al celular. Qué lo no. El CLE te permite explorar bien los libros. Nos gusta. ¡La! Terminar las lecturas, matarlas, destrozarlas. Así que bueno, vamos a ver. Dice, ¿se acuerda que Luismi me abandona en las lecturas? Esta es una. En esta, abandoné. Viole fue la primera decepcionada en el cle eh, hace muchos años. El secreto del té es la hierba. Sí, miren lo que... Bueno, el té. Epa, muestra. Esa hierba está buena. Yo quiero el té... ¿Qué está tomando Luis. <risa> Con este te la mejor. Eh, bueno, eh, excelente. Vamos a ver por qué Violeta escogió la mano izquierda de la oscuridad o la mano oscura de la izquierda. Te <risa> dice Violeta: ciencia ficción es un, un género que no Black. Bla. <risa> la ciencia ficción es un género que no habíamos explorado en el CLE. Y quería hacerlo con una autora que nombra mucho cuando hablan de este género. Este libro será una relectura. Y la quiero hacer con el CLE porque creo que voy a aprender a sacarle, que va a poder sacarle más jugo que la primera vez que lo leí. Dios, le, no le sacaste jugo. ¿Por qué? No lo sé. Temas de porque te abandonaron. <risa> bueno, a ver, Luis me dejó abandonado yo desde el CLE antes de que fuera el CLE. <risa> sí. <risa> Esa historia es verdad. <risa> Y aún así mire cómo es de linda eh, miren cómo nos enseña el Cle a, a, a, a las segundas oportunidades a confiar en la gente a seguir nuestro corazón violeta está acá tan integral que después de que la abandonaran <ríe> en una primera edición y está también alex acá después de que le hicieran agravios y aquí está hay que perseverar hay que tener paciencia con Luis. Luis. <ríe> Bueno, a ver, yo quiero la hierba que le hizo ciego a Borges. Del, yo quiero la hierba de la que le hizo ciego a Borges. Hey, Eso es un mito, ¿ok? Segundas como quintas oportunidades. De, Marco, es la segunda, siempre es la segunda oportunidad si lo piensas así. Porque la tercera oportunidad es la segunda después de la segunda. paradojas del mundo, como esta. Uno dice que se lava las manos, pero no, las, la, las manos se lavan ellas mismas. Uno solo las ve lavarse. ¿Qué? Bueno, a ver, siguiente lectura. Esta sí, no voy a copiar todavía el enlace. No lo voy a copiar para no caer en tentación. Voy a tomar... Mi té? Y. <risa> Marica. está en... ¿En qué mundo está? <risa> ¿En qué mundo estoy en Vietnam? Normal. <risa> bueno. Eh... ¿En qué vamos? Sí. En mayo. Siguientes lecturas de mayo. Bueno. Vamos a verlas. Tengo que anotar por aquí en mi libreta invisible. Que hay que corregir. El producto de abril. <ríe> ¿Dónde está el producto de mayo? Productos. Mayo. Vamos a abrirlo, pero todavía no lo voy a... Eh, todavía no lo voy a... Publicar. <ríe> ¡Oiga! ¡Hay spam! ¡Oiga! Chico, eres spam. Marcar como spam. Bloquear temporalmente. Agregar moderador. Denunciar. Te denunciaré. Spam. Pornografía y contenido sexual. Denunciar. Estúpido ser. Tinderhot.tan Se metió. Chao, maldito spam. ¿Qué te pasa? <risa> bueno, ya le di baja. Ya lo denuncié. Háganlo ustedes también, por favor. Eh, bueno. I know when the highlight bling that can only me one thing. <ríe> bueno, mayo, mayo, qué lindo mayo. Para mayo se han pasado dos géneros diferentes a novelas. Este mes exploraremos un ensayo y una novela gráfica. Qué bien. ¿Cuáles son? Tenemos problemas con los ensayos en el CLE o no problemas, siempre son raros, interesantes. Eh... <ríe> no a mirar ese comentario altamente sugestivo Violeta. <ríe> eh... Pero este ensayo va a ser bueno. Este ensayo es diferente. Este ensayo es diferente. Es más como una, no lo sé. <ríe> Pero es un ensayo muy interesante, es un ensayo que hace mucho quiero leer. La primera vez que supe de él fue en el libro La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf, que es la biografía de Humboldt. Y en ese libro, que es muy bonito, muy recomendado, La invención de la naturaleza, la invención de la naturaleza, Andrea Wolf, la biografía de Humboldt, eh, la tesis del libro es eh, de que Humboldt descubrió que la naturaleza estaba conectada. Entonces, el libro es una gran oda a la naturaleza y a lo interconectada que está. Entonces, el libro, en la segunda parte, después de que se abandona Humboldt porque se muere, habla de otros varios autores, escritores, filósofos, que también llegaron a esas mismas conclusiones eh, o a esas simbioses con la naturaleza. Y uno de esos autores muy interesantes es el señor... Henry... David Toro. <risa> Henry David Toro con su ensayo El Walden. Un ensayo muy interesante, muy bonito. Yo no lo he leído, pero he visto demasiadas cosas, me lo encuentro en todo lado. ¿Y por qué? Porque Toro es un gran filósofo, es un gran pensador. Creo, si no me corrige por acá, Alex, es el de la desobediencia civil. <risa> Es de la evidencia civil, y este libro del Walden es una gran oda a la naturaleza a entrar en comunión con la naturaleza, a olvidar el mundo de afuera, el mundo que siempre, el mundo de las ciudades el mundo caótico, el mundo de la velocidad, el mundo de la inmediatez el mundo del dinero, el mundo de la, todas esas cosas, y entrar en comunión, y con la naturaleza y, y con una vida con más significado, ¡Ah! una vida con más significado, es más o menos de eso lo que va el libro, eh, me interesa mucho leerlo porque es un, un libro realmente muy bonito, es un ensayo que ha influido muchísimo en la literatura eh, y es un ensayo que sin duda nos va a dar mucha paz, creo, espero, muy bonito es. Quien haya leído o conocido de Walden, coméntenos acá. A ver lo que dicen. Lo que no saben es que Luis Mí siguió los consejos de Rosa Montero y está usando sustancias psicoactivas para poder volar su creatividad. Miren. Ahí está la respuesta. Estoy iluminado. Namaste. O oh, nomaste para Luis Mí. No más de para Luismi, se acabó. Namaste para ustedes. <risa> bueno, eh, que sea Mayo, que sea Mayo. Paz, es demasiado bueno. Este ensayo lo vamos a disfrutar demasiado. Eh, Debemos aplicar la de Bukowski. <risa> Luis, es como yo, le gusta comprobar al 100% lo que nos dicen los libros. Sí, claro. ¿Para qué leemos entonces? Por cierto, ahí va una cuña. Estamos. Eh, preparando un taller para aplicar y comprender mejor los libros. Primicia, que ustedes por estar acá saben, en los próximos días lanzaré un taller que se llamará Productividad Lectora. Todavía no sé si le voy a poner un libro más, un nombre más, <ríe> clickbait, pero voy a hablar de eso. Eh, Va a ser un evento muy interesante. La primera vez que hago un taller, la primera vez que comparto algunas de mis ideas y mis secretos sobre cómo leer mejor. <ríe> y este taller eh, será enfocado en eso, cómo leer más, mejor y más eficientemente. El taller será a finales de noviembre, Estoy organizándolo con la ayuda de Viole, que prácticamente me echaba el agua para hacerlo, pero eh, estará muy bueno, estoy muy emocionado, también muy eh, nervioso, espero que me apoyen, espero que se inscriban, porque eh, ustedes saben que eh, cuando, como dice Rosa Montero, los creadores tenemos muchas inseguridades y yo soy un mar, un océano de inseguridades. Me encanta lo que hago y quiero, lo respeto tanto, respeto tanto mi trabajo y lo respeto tanto a ustedes que yo soy incapaz de sacar algo feo. Soy incapaz de sacar un video feo y inaportante, según mis estándares, pues, puede que hay, la gente crea que no, que no es así. Los clips, ustedes saben que les meto toda para que siempre presentan lo mejor y lo mismo ocurrirá con los talleres, con los productos también o las tasas cuando... Cuando hemos creado productos como las tazas y muchos otros productos que pienso crear, van a ser con toda la calidad del, del, del estante literario y este taller también. Entonces, espero que sea un taller muy bueno, que lo disfruten mucho. Será el 26 de noviembre, el 26 de noviembre, y eh, espero que lo disfruten mucho. Será la primera edición, espero que salga lo mejor, pero bueno. <ríe> Ustedes se dan cuenta de que yo voy a llegar a Colombia y en 10 días voy a tener que tener listo ese taller. ¿Ustedes creen que en 10 días, más, diez días más, voy a poder leer los tres libros que me quiero leer para hacer ese taller una chimba? <risa> bueno, creo que será un taller muy bueno, la verdad. Eh, va a ser muy interesante. Espero que sea muy útil para ustedes. Eh, que nos ayude a tener una lectura muchísimo mejor. Eh, que aprendamos a leer más significativamente, eso es a mí lo que me interesa más que leer más es leer más significativamente, eso significa leer mejor eh, más que leer más eh, porque hay una cosa cierta muchachos, jamás vamos a leer todos los libros que hay en el mundo entonces para qué, pa qué intentarlo para qué pelear una batalla que no vamos a ganar la batalla que sí podemos ganar es hacer la mejor lectura de los libros que leemos entonces, de eso se trata el taller. Ya dije las lecturas de mayo. Ah, sí, no. Ya dije, Walden. Ahora, vamos con la siguiente. <risa> vamos con la siguiente lectura. Mayo. Ya me di cuenta de otro error en el producto. Dios mío, bendito. Entonces, corregir portada abril y el CEO de cada producto. Ya. Yeah. Bueno, siguiente producto y hey, siguiente lectura. ¿Qué leerá Violeta en mayo? T para las lecturas. Eso es un tema que me interesa. 37 personas conectadas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que han llegado. Estamos hablando de las lecturas que tendremos en el en el primer semestre del próximo año. Las lecturas, 10 libros maravillosos más dos de bonus que les vamos a contar. Bienvenidos, creo que nos estamos divirtiendo, creo que la estamos pasando bien. espero que no se me descargue el celular, llevamos ya una hora aquí, espero que terminemos más o menos en media hora, porque ustedes tienen vida, y yo tengo que ir a salir a grabar un video afuera antes de que llueva o no llueva, pero bueno, ¿qué va a leer Violeta en mayo, Persepolis de Marian Satrapi, yeah. Muy bien, novela gráfica en el CLE por primera vez, Viole explorando nuevos territorios, nuevas formas de leer. Qué bien, me encanta eso, Viole. Me encanta muchísimo que ampliemos nuestro mapa de lectura y tú has sido muy arriesgada para hacerlo y eso me encanta. Eh, vamos a aprender muchísimo esta vez porque, dice Viole, queremos explorar más el género en el CLE y la novela gráfica es un... Es uno que ha rondado las recomendaciones que nos han dado, por eso decidí arriesgarme con esta. Hace muchos años vi la película y me encantó tanto por los dibujos como por la historia que cuenta. Creo que será una gran lectura en el CLE y nos hará conocer otra cultura. Les tengo además una invitación, una sospecha. La, la novela gráfica es muy importante consumirla como una novela gráfica. Es decir, más allá de apreciar la historia y más allá de apreciar la, la forma literaria, es también apreciar la estética. Entonces, voy a hablar. Eso, Alex. Muy bien. Revolución dinámica. Yo también quiero que en ese que eh, por ahí podamos tener de pronto un ilustrador, no sé, qué si conocemos a alguien que pueda venir a charlarnos. ¡Eh, Fede! ¡Hola! Eh, que si conocemos a algún ilustrador que pueda venirnos de pronto a hablar un poquito de la ilustración del libro libros es estaría bueno. No, ¿qué dicen? Si conocen a alguien que, haya, que sea ilustrador y haya leído el libro, por ejemplo, tengo un par de personas en la mente, pero habría que invitar a esa persona al clay y todo lo demás, estaría muy bueno eh, para conocer un poco, apreciar las, no, las novelas gráficas que tienen otros códigos. Entonces, excelente. Y excelente, por supuesto, la charla con Alex. ¿Cómo no? Excelente, Alex. Muchísimas gracias por tu motivación por tu interés en compartir tu conocimiento. Es invaluable eso. Gracias, Alex. De nuevo, les tengo entonces el producto para que vayan y lo vean y muestren si hay errores. ¿Cómo no? ¿Demás que hay de errores? Bueno, acá está. Eh, ay, qué genial. No he leído por polis. Yo tampoco. Tomaré agua. Se acabó el té. Bueno, excelente. Esas son las lecturas de mayo. Muy bueno. Un mes de mayo nos espera con propuestas de lectura muy interesantes. Así que genial. ¿Qué dicen? Pasamos a junio. Pasamos a junio. No me juzguen. ¿Por qué me juzga. Yo tomo agua y no me creen. Bueno, ¿qué dicen? Pasamos a junio, último mes, último mes de el semestre. Ve por otro té, te esperamos. No puedo, la sobredosis me puede afectar. A ver, yo cojo el pañuelito de Diomedes. <risa> ¿Cuál es la Luis Mía de Mayo? Eh, Nati es Walden de Henry David Toro. Un ensayo delicioso, muy bueno ese ensayo. En la edición que recomiendo es de Naturalie. Eh, está disponible, es una edición cara, muy españoleta también. Pero bueno, gran libro. Una traducción muy reciente, una edición muy linda. Pero muy gran libro ese. El de mayo es Walden. Yes, yes, yes. Bueno, vamos para junio. ¿Qué leeremos en junio? Junio nos espera con libros muy atractivos. ¿Por qué? Vean. Violeta y yo, ustedes lo saben, somos obsesionados con los libros. Yo, eh, con las con los estadísticas, yo soy obsesionado con el CLE, cada vez quiero que sea mejor para ustedes, todos los meses estoy medianamente insatisfecho porque siempre espero, pues siempre estoy muy satisfecho, pero siempre hay una insatisfacción porque yo siempre siento que lo podemos hacer mejor, que podemos arrasar y crear una experiencia de lectura Inolvidable cada vez más Ustedes nos lo han hecho saber así cada vez que tenemos Los CLE eh, Pero siempre buscamos más eh, Y además eh, Hemos ido aprendiendo mucho de lo que es El negocio como tal Y les quiero comentar Porque yo también os quiero hacer parte de lo que es El negocio del CLE Porque va muy de la mano de lo que es Propiamente el CLE De hecho estoy pensando este año en enviar eh, hacer un video Sobre algunas Balances del CLE, por supuesto, estará el video de balances de lectura, cada uno de los libros que leímos y mis comentarios, pero también estará uno de, de estadísticas, de cosas que aprendimos, de momentos highlights, como una especie de, de esas eh, reviews que hacen en las empresas sobre cómo nos fue en el año, quiero hacerlo así desde muy lado en empresarial las nuevas cosas que implementamos en el CLE, las cosas que ya dejamos de implementar y las cosas que esperamos que sean el próximo año, cómo nos fue, con inscripciones y todo. Y una de las cosas, eso, participación en las acciones de compañía. Queremos hacerlo también a ustedes parte de esto. Eh, y una de las cosas que hemos visto es que hay meses. Eh, hay meses, obvio, en el año hay meses. <ríe> Pero eh, después de dos años de hacer el CLE, hemos visto algunas similitudes en el comportamiento de las inscripciones y de, sí, de la asistencia en el CLE. Y hay meses donde son muy buenos y hay meses donde son eh, menos buenos. Y, eh, por supuesto, enero siempre es muy bueno. Obviamente depende de la, de la hora que se escoja. Eh, eso también es muy importante para nosotros, eh, nos interesa muchísimo leer los libros que queremos, pero también nos interesa muchísimo que el negocio funcione, entonces por eso a veces escogemos libros eh, que son muy populares en el momento, obviamente con nuestra, eh, nuestra decisión y nuestro interés, y han surgido efecto en el caso de cuando escogemos García Márquez, eh, porque nos gusta, o en el caso de, por ejemplo, este año fue coincidencia que fueran dos ensayos de dos autoras españolas que generaron, eh, digamos, eh, mucha atracción y hubo muchos inscritos en esos CLE, eh, y, es, y nos permitió llegar a mucha gente y eso también es muy importante, es una de las cosas que buscamos, pero eh, también hemos notado que hay meses más bajitos, por ejemplo, enero febrero es un mes muy importante porque la gente se película y quiere empezar a leer el año, entonces eh, le da con toda y por eso en enero queríamos empezar muy bien. Un mes que también es muy bueno es octubre, a este año coincidió con la lectura de, de alguien muy famoso, pues Rosa Montero. Pues el año pasado ya leído a Fernanda Trías, que es menos famosa, y resultaba que también hubo muy buenas inscripciones ahí. Y noviembre también. Pero hay meses que son muy paila. Eh, y, un, y los meses más paila hasta ahora que hemos analizado son junio y julio. Y agosto. Sobre todo julio es un hoyo. <risa> Julio de agosto son un 8. Entonces, en esos meses queremos poner lecturas muy atractivas. Por eso en junio hay unas muy buenas. Son dos clásicos. Dos mujeres. Dos mujeres de Inglaterra. Eh, Fede, sí. Hay club. En enero no hay, pero hay un, eh, hay un club especial. Y en abril sí hay, por supuesto. Eh, bueno... María Esther, bueno, próximo, eh, próximo producto del CLE, leer haciendo así, <ríe> para colear ahí. Eh, bueno, en, en junio, en junio leeremos eh, las siguientes lecturas. Yo leeré, ya les dije, inglés, eh, una autora inglesa, escritora, siglo XIX, una autora que no he leído, un libro que no he leído, pero ¿cómo no, ver, ¿cómo no leerlo? Es un clásico indiscutible. Uno de esos libros que nos rondan por todo lado. Un libro que nos va a permitir explorar un género desde casi que desde su nacimiento, un género que ya hemos explorado mucho en el CLE, pero este nos va a permitir entrar un poco a esa cuna del género de cierta manera. Es un libro... Como ya les dije, clásico, súper bueno, que esperamos que nos permita. No, no va a aceptar el enlace. <risa> eh, que espero que nos permita traer mucha gente, porque es muy conocido y porque lo vamos a leer como se deben leer estos libros clásicos. Ustedes ya lo saben, ustedes conocen el qué. Hablando de que venga gente, por supuesto, y siempre bienvenido que ustedes inviten a gente al CLE, que les digan, hey me estoy leyendo este libro en este club, inscribite o que les regalen, ustedes ya saben eh, los regalos del CLE, pueden ir regalar la inscripción eh, eso es algo que también vamos a mejorar para el próximo año, tratar de que la experiencia de los regalos sea cada vez mejor eh, y consideren eso cuando quieran hacer un regalo a gente este año varias personas fueron invitadas como regalo y fue muy lindo eh, y creo que lo disfrutaron mucho. Eh, bueno. ¿Qué leerá Luismi en junio? Wuthering Heights. Ese es el libro que leeremos de Emily Bronte. Cumbres borrascosas. De mi libro te será la lectura de El clé de Luismi en junio. Qué gran clásico, un clásico gótico, un clásico que nos permitirá es explorar a esta autora tan interesante, que nos permitirá explorar ese género tan tan pero tan importante para la literatura inglesa y subsecuentemente para la literatura universal, muy influyente, así que estamos muy felices de leer este libro. Yo especialmente lo quería leer hace mucho tiempo, así que me alegra muchísimo leerlo. Y además, me alegra mucho, me alegra mucho que les guste. ¡Excelente! ¡Qué bien! ¿Qué nivel? ¿Qué nivel o qué nivel, Sergio? Vamos a explorar libros muy buenos. Y miren qué rango tan interesante estamos. Vea, estamos en todo lado. Pasado, presente, futuro. <risa> Muchos géneros. Muy bueno está. Eh, opa, dice Sergio que no ha leído algo igual, ¿eh? Ave María. Junio también habíamos leído un clásico. Este año no, este año leímos el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, pero el año anterior habíamos leído a la señora Bobari de Blobjerg. Eh, entonces, excelente volver esta vez con un clásico eh, con... Eh, Emily Bronte, y seguimos con clásicos, y seguimos en Inglaterra, y seguimos con escritoras. Viole ha elegido, para su CLE en junio, continuar con una autora que ya había explorado este año. Creo que Violeta seguirá la misma idea en junio, como yo lo he estado haciendo con García Márquez en marzo, y es durante varios años leer cada una de las obras de este autor o autora, y por supuesto, si en 2022 leemos con Violeta, la señora Dalloway, el siguiente libro que nos espera en el 3 de junio con Violeta será de Virginia Woolf y será nada más y nada menos que... ¡Alfaro! ¡Alfaro! ¡Gustavo Alfaro! ¡Gustavo Alfaro! ¡Alfaro de Virginia Woolf! ese libro que leerá Violeta en junio, buenísimo, una forma más de prepararnos para seguir explorando a Virginia Wolf, que sin duda nos espera por allá Orlando, nos espera las olas, creo que en las olas será en dos años, porque es muy difícil, es más difícil las olas u Orlando. Eh, bueno, amo a Wolf, muy buenísimo, ay, me encanta la emoción de ustedes. Me encanta que te emocionen. Ay, parce, qué bueno sería. En, en, en, entiendo su dolor. Entiendo su dolor. Eh, es difícil poderse inscribir a los dos CLE. Eh, es un peso. Eh, la carga de lectura es grande. Sabemos de eso. Pero como les dije, estamos logrando, fo intentando formas de, de que las personas puedan eh, acceder a la información de los CLE que puedan volver a, eh, que puedan eh, integrarlo. Díganme, por ejemplo, si a ustedes les parecería interesante algo como, por ejemplo, si ustedes en junio eh, tienen mucho trabajo, se van de vacaciones, pero quieren leer las dos lecturas, eh, ¿cómo les parecería si, por ejemplo, ustedes se inscriben a, por ejemplo, a Cle de Violet, a Virginia Wool, y digan, ay, pero es que yo quiero saber cómo va el Cle de Luismi. Entonces, diga, ah, yo quiero tener la información, por ejemplo, no acceso a las llamadas, obviamente, o pues se pueden escribir, pues, pero pero, pero vaya si tienen tiempo, pero quizás, por ejemplo, quisieran conocer un poquito de, de la temática. digan, ah, bueno, de pronto lo leo el próximo mes, entonces quiero las historias. Eh, a ustedes les parecería interesante tener acceso a las historias, ¿cierto? ¿De qué manera les gustaría estar en el CLE, pero no del todo? ¿Cierto? Digamos que yo creo que esa es la mejor forma porque pues en el grupo se comparten las llamadas y todo lo demás. Pero creo que las historias podría ser una buena forma de, de tener un poco de contacto con eso. Si a ustedes les parece interesante eso, cuéntenos eh, y podemos eh, crear como una especie de, de, de inscripción así para el CLE. Es algo que también nos interesa mucho, como les hemos dicho, para crear las memorias CLE eh, y que la gente pueda acceder a esa información en el futuro. Y además también tenemos la idea en el futuro de hacer eh, plays asincrónicos eh, con sesiones grabadas, eh, pues no obviamente las que tenemos nosotros, sino digamos que en Ciena de Soledad grabaríamos, eh, yo grabaría eh, cada semana un contenido que pudiera acompañar a las personas en la lectura y después tener una, una reunión o así. Estamos pensando en eso, pero la idea es tener ofrecer a la gente la oportunidad de tener acceso a lo que es la experiencia del CLE cuando ya pasó un CLE, porque sabemos que no podemos estar leyendo un libro cada año <ríe> bueno, por eso tratamos de que no consigan los inicios de los CLE en los meses para que puedan leer más, lo más que puedan sí nosotros es todo o nada <ríe> yo pensé que iba a salir feliz de acá ¿cómo así? ¿cómo así, Nati? Wow, el que se las trae este 2023 claro ya anotaba para el primer semestre de 2023. genial coco super no es que va a estar muy bueno ustedes ya saben además después de, de decirles todas las lecturas eh, que ya terminamos les voy a decir la próxima es la lectura sorpresa del segundo semestre de 2023 no tenemos todas definidas pero sí tenemos definida una eh, y además hablaremos de las membresías, de cómo van a funcionar y de qué beneficios van a tener. Una carta a mi jefe del estante literario para que dé más tiempo y no me ponga a trabajar en mi tiempo personal. <risa> sí, total. Necesito más tiempo para los dos libros. Los días de los CLE también son apenas para dividir la semana en dos metas de la lectura. Sí, claro, esa es la idea. La idea es eso. ¿Qué va a pasar cuando haya más CLE? Esa es la idea. La idea es que el que se convierta en un gran lugar de clubes de lectura. Es la idea a muy largo plazo. Ya va a ser insostenible, por ejemplo, que lo haga Joe Violet, Tendremos que conocer y contratar a nuevos moderadores. Eh, y además, eh, lograr una forma de que sea muy cool, ¿cierto? De que podamos seguir explorando muchos tipos de libros y todo. Hay mucha literatura que nos falta descubrir. Muchos libros, así que eso es una idea a largo plazo que tenemos con el CLE. Eh, pero bueno, se los cuento, porque estamos sin confianza, pero faltará muchos años. Por eso seguimos necesitando que ustedes estén acá, que ustedes los sigan apoyando, que con cada edición del CLE aprendamos más cosas, que con cada edición del CLE con, llegue más gente al CLE, que permita eh, tener más gente más inscrita y que por ende nos permita saber controlar mejor los grupos para eh, llevar bien la discusión y que obviamente eso nos genere más eh, ingresos para poder hacer mejores cosas para contratar a más gente para como ya les dije la idea es contratar lo primero que hemos pensado es un diseñador eh, que nos ayude como con eso lo segundo es alguien de haití <risa> eh, entonces eh, nos espera muchísimas cosas. El CLE apenas está empezando. Realmente me, nos hace muy felices empezar a ver estas esta gente, me refiero a ustedes, esta, estos pioneros del CLE. Al CLE le queda muchísima vida. Esperamos que le quede muchísima vida. Afortunadamente nunca se nos acabarán los libros por leer. Eh, y, y esperamos que con más recursos, con más experiencia eh, y con más conocimiento podamos expandir muchísimo esto de leer en un club de lectura que realmente es una experiencia magnífica hablaba yo con Viola de que cuando uno lee un libro solito ya como que se siente incompleto <risa> eh, entonces bueno eh, ya saben si quieren ayudar la mejor forma de ayudar para que esta empresa continúe para que podamos seguir creando cosas fantásticas es que sigan conectados al CLE que sigan escribiéndose al CLE y que por supuesto apoyen a la a todo lo que es el estante literario con los productos que saquemos, tenemos pensado más tazas, tenemos pensado la bitácora, la bitácora oficial del CLE con una especie de libreta donde, donde podamos aprender y tenga secciones para, para hacer bien las notas de cada sesión, eh, post-it, eh, papelería, estuches para el Kindle, Kindles, todo lo posible. En ese sentido el, del, de las mercancías, también tenemos muy pensado eh, los cursos, los talleres, más clés y, por supuesto, eh, todo lo que venga. Los viajes literarios es otra cosa. Así que siempre eh, agradezco muchísimo, agradecemos muchísimo que ustedes sigan conectados, que apoyen al canal así, inscribiéndose a los clés, inscribiéndose a todo, viendo los videos del canal, dando súper gracias, dando... Superchada, aportando de esa forma tan magnífica a este proyecto, porque en realidad eh, nos alegra y nos conmueve muchísimo cómo usted lo han acompañado, cómo este pequeño proyectico ha ido creciendo, ya va eh, gateando, y cuando se vaya convirtiendo en un proyecto muchísimo más grande, eh, que impacte a más personas, eh, va a ser algo muy lindo, la verdad. Qué bonita cosa estamos haciendo por la sociedad creo. Bueno, eh, a ver, ay, qué lindo, Juan, y lindo, Juan, y sí, protectores para los libros, para que llevemos un libro bajo el brazo, sí, todo, eh, todas las ideas que ustedes tengan de productos y cosas, las escuchamos un montón para poderlo sacar, obviamente, eso es tiempo, es, esos son recursos, es gente, entonces, de a poquito vamos a irla sacando, eh, siempre con la idea de que sea lo mejor posible. En el mercado hay muchas cosas, específicamente hablando, por ejemplo, de libretas y bitácoras de lectura. Eso es algo que ustedes saben que desde el año pasado hemos trabajado. Los que fueron a la reunión presencial en Bogotá eh, y, en, y en México tuvieron unas, un prototipo de, de lo que sería una bitácora del CLE, un prototipo obviamente muy artesanal, pero tenía mucho la idea de lo que queremos que haya. Hemos estado analizando algunos productos del mercado, no nos gustan. <risa> Qué conorra de cosas las que algunas eh, influencers de todo tipo venden en Internet. Eh, no queremos ser así. Yo quiero hacer productos que sean muy relevantes. Esto lo dicen muchos influencers también, pues. No soy el único que lo dice. Eh, pero yo lo digo muy en serio. <risa> y queremos hacer productos muy relevantes, eh, productos que realmente sean útiles. Entonces... Vamos a estar desarrollando este año con más motivación, ahora que yo voy a estar más tiempo en Colombia, y esa es la idea. Eh, productos como ese, y uno de los primeros será la bitácora de lectura, así que genial. El cinecle se puede hacer usando Discord, más fácil. Sí, Fede, esas son otras cosas que íbamos analizando, cómo crear el CLE, nos está quedando cortico el WhatsApp por muchas razones... Hemos pensado lo de que migre a, a Telegram, ya lo hemos hablado, pero también hay otras herramientas que queremos explorar. Siempre la idea es generar la menor fricción para ustedes y que obviamente la mejor experiencia. Bueno, eh, ya les dije las lecturas de junio, ¿cierto? Ya les envié también el enlace, no me acuerdo, entonces se los voy a enviar. Antes que porque lo enviaban antes de tiempo y otras que porque no. Delivery a Perú. Ay, sí. María. Si hemos luchado, struggling, con el delivery a México, no me imagino a Perú, pero María, de hecho, eh, así es que funcionan los influencers y todo. Eh, si en su momento tú quieres ser como una especie de representante en, en Perú, pues estaríamos hablando de, miraríamos quién, incluso pues también tenemos a gente de mucha confianza como nuestro querido Julio, esa sería la forma de lograr ese tipo de cosas. Eh, pero la idea es que sí, que, que los productos del clay y eh, específicamente los físicos lleguen a toda a todo Sudamérica. Pero bueno, es, di, es difícil. La plata del estreno de diciembre, mejor la destino para el clay. <risa> ¡Ah! Me conmueven muchísimo ustedes. En, en, en chiros con ropa hecha jirones, pero leyendo. Prioridades. <risa> bueno, siguiente Producto, ya les mandé junio, sí o okay. qué. Lo siguiente es las membresías. ¿Qué son las membresías del CLE? Ustedes ya saben que las membresías del CLE es la forma de escribirse al CLE por más de dos meses. Por dos meses o más. ¿Eso qué beneficio trae para ustedes? Pues muchos. Primero, descuentos descuentos en las en los productos y asegurarse el ingreso porque a pesar de que pues todavía el CLE no tiene demasiada gente como para que se cierren las inscripciones y es algo que vamos a empezar a considerar porque obviamente a medida que más se inscribe gente en el CLE pues va a llegar un punto en que las inscripciones van a cerrar cuando se llenen los cupos para asegurar que la calidad sea la mejor el eh, eso trae muchos retos para nosotros y para ustedes, el hecho de que se inscriba tanta gente al CLE. Eh, si por ejemplo tomamos como ejemplo 100 años de soledad, este año se inscribieron 75 personas y creamos tres grupos. Eh, fue realmente muy bueno, pero fue muy retador. Eh, a mí me interesa muchísimo que yo, en mi caso, que todavía Viole no tiene dos grupos, esperamos que Violeta pueda llegar también a ese punto, pero... Para mí es muy importante que yo esté de la mejor manera para hablar con ustedes de los libros y no puedo hacer cinco reuniones de cinco grupos del CLE porque a la quinta estaría súper tostado y aburrido de hablar de lo mismo eh, y sería muy monótono. Entonces obviamente eh, va a haber un límite, es aproximadamente puede que sean esos tres grupos eh, y cuando se llenen, pues ya la gente no se podrá inscribir. Así que las membresías es una muy buena forma de asegurarse la el ingreso. Por ejemplo, uno no sabe si en cumbres borrascosas entra un montón de gente, pues ya viendo si suscrito desde antes, van a asegurar su puesto además de más barato. Entonces es unas grandes cosas de las membresías. También hemos pensado cómo poder hacer las membresías aparte del descuento, posibilidad de de asegurarse el ingreso como realmente crear algo que se sienta ser miembro del CLE, eh, pero eso son cosas, son ideas, que son cosas que nos tenemos que sentar a pensar, gastarles tiempo, analizarlos, crear productos, y son cosas que toman tiempo, toman recursos financieros y pide tiempo, así que no los tenemos. Pongan sus gracias y sus apoyos para que alguna vez podamos llegar ahí, porque realmente tenemos eh, muchas ideas, pero nos faltan manos. Necesitamos ser un ganilla con cuatro manos a, a ambos lados. <risa> un grupo de, ciencia, de ficción y fantasía sería, sí, hay muchos otros, eh, ensayo. Eh, a mí me gustaría también mucho explorar eh, lecturas, de, por ejemplo, de empresa, para un cierto público, que yo empezaba a explorar muchísimo porque me parece muy importante educarme eh, en este tipo de temas eh, para poder crecer más el CLE empresarialmente. Entonces eso es algo que también me interesa mucho explorar, que me apasiona, eh, que no es mi prioridad, porque mi prioridad es la literatura, pero sí eh, pero sí es algo eh, donde hay un público, donde hay una necesidad y donde sé que podemos aprender muchísimo también. Pero eso vendrá después. Eh, Rubén, mi súper gracias. Bueno, pues, agradezco tu súper gracias. Así <ríe> también se agradece así. Pero si lo pueden hacer de forma en aporte económico, pues por supuesto, también muy invitados. Pero eh, Rubén, muchísimas gracias. Veo en tu miniatura que eres de Perú. Así que saluditos a Perú. Bueno, vamos muy bien. Les tengo entonces las membresías con un súper dato. Y es que las membresías ahora pueden hacerlo. Con un año. Antes solamente se podía hasta cinco meses, bimestre, trimestre, cuatro meses, quinquemestre, y ahora van a poder inscribirse a un año completo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si se inscriben a un año es muy probable que puedan asegurarse un paso en los VIP del siguiente año. Eso no lo sabemos porque pues cada año vamos modificando un poco cómo es... Eh, la estrategia de los VIP y puede que el próximo año o no 10 CLE empiecen a entrar siendo VIP, pero de todas maneras, apart, apart, aparte del super descuento que tienen las membresías, se podrían estar asegurando un descuento en el siguiente año. Y además, el hecho de que este ya el año no están todas las lecturas definidas, pero sí hay una que Viole y yo elogimos cada uno para el segundo semestre y se las vamos a decir. Las otras quedan por definir, pero precisamente por esa incertidumbre, pero también por esa fidelidad, el descuento de la anualidad es grandísimo. 20% de descuento en la anualidad si se inscriben eh, antes de que empiecen los CLE, pues porque la anualidad se acaba en febrero. Apenas empieza el primer CLE, chao, quinquemestre y chao anualidad. Entonces será un descuento muy grande, 20%, que significará básicamente que tendrán dos CLEs gratis creyentes <ríe> claro los creyentes entonces eh, eh, eso es lo que eso es lo que tendremos este año tendremos eh, la posibilidad de anualidad para que estén ah, vamos a tener fe y claro listo a ciegas así pero miren nosotros les vamos a dar una probadita de lo que serán las membresías eh, de lo que será el segundo semestre del próximo año. Y les voy a decir, ya me acabo de dar cuenta de que falta algo. Ah, no, no, está muy bien. Sí, ajá, está muy bien. ¿Cuál será la lectura sorpresa del siguiente semestre? En, ya saben, los del primer semestre de las segundo semestre, las cinco lecturas cuatro no están definidas, pero una sí y en mi caso, la lectura elegida para el segundo semestre es la lectura de julio la vamos a hacer en julio y además es la lectura de julio o más bien, el libro de julio, o más bien Cortázar, Rayuela de Julio, Cortázar llega en Julio al CLE, esa es mi lectura elegida, mis queridos lectores, por fin leeremos Rayuela de Julio Cortázar en el CLE, será en Julio, será creo que un CLE de aproximadamente seis semanas, vamos a estar mucho tiempo con él, quizás 5 o seis. no lo sabemos todavía muy bien pero va a ser un CLE muy largo, va a ser un CLE muy intenso, va a ser un CLE muy genial y también un CLE que les quiero decir de una vez más caro. ¿Por qué? Porque hemos analizado el, el sistema de, digamos, de, de pago o de precios del CLE y eh, ustedes saben que cuando un CLE es de tres y cuatro semanas tiene el mismo precio, pero en el próximo año habla habrá clés de seis esta vez también por ejemplo con mariana enrique estaremos cinco semanas por cuestiones técnicas en realidad son cinco iban a ser seis pero es eh, un poco difícil para nosotros y no funciona muy bien económicamente tener un cre de seis semanas o sea el doble de tiempo de uno de tres que valga lo mismo entonces los clés cinco y seis semanas tendrán precios diferentes a partir del próximo año no necesariamente el doble o sea no es que un CLE de seis semanas va a valer el doble que uno de tres, pero sí van, van a ser más costosos precisamente porque son más semanas. Pero eso nos permite abrir la brecha a nuevas lecturas como esta, ¿cierto? Porque tiene que ser sostenible para nosotros y tiene que ser lógico. Así que en julio, el CLE de julio Cortázar va a ser más costoso y así nos vamos preparando también, como les dije, para abrir nuevas lecturas. En algún momento de la vida leeremos libros como guerra y paz de tolstoy qué sé yo el Quijote obvio y no vamos a leer un libro de 1200 páginas eh, en una semana en tres semanas o cuatro toca leerlos en mucho tiempo y esos son retos que, que son grandes no solamente desde el lado económico sino desde el lado de cómo lo organizamos piensen en el caso del quijote si nos demoramos qué sé yo, cuatro meses leyendo el Quijote, en realidad yo creo que van a ser más o menos cuatro meses, mínimo tres, pero cuatro, eso genera muchos retos, no podemos quedarnos solamente con un CLE, tendrían que haber CLEs paralelos para que vaya ingresando más gente, para que eh, también sea sostenible, además cómo hacer para que la gente siempre se enrole, eh, pues que esté durante todos los cuatro meses, son muchos retos que nos causa o que nos vienen con lecturas de ese tipo pero son retos que hay que asumir y que además nos traen cosas muy interesantes entonces eh, sí por eso el C de Cortázar va a ser así más largo más costoso pero más bueno más genial peor sería leerlo en un mes super a, super afanados peor sería leerlos eh, sin, sin el cuidado y eso es precisamente lo que queremos en el taller, esa es mi filosofía de lectura y esa es la que, como les dije, si no habían estado en ese momento en que dije, va a haber un taller el 26 de noviembre sobre productividad lectora, eh, pero va a ser sobre todo, eh, ya que tenemos la batalla perdida con leer la mayoría de los libros que podamos, pues vamos a aprender a leer la de la mejor forma los libros que podamos, ¿cierto? Eso es más importante, que los leamos bien, que los leamos concienzudamente eh, y que tengamos gran experiencia con ellos. Así que no sirve nada leer Rayola en un mes si no lo vamos a leer bien. La idea es léelo bien, entonces por lo menos creo que sea hay semanas. Eh, créame que les conviene pagar el año, sí. <risa> Entre otras cosas porque en el año, eh, ya les dije, son dos clés gratis que les sale porque es 20% Marisol, Marisol, Marisol. Mari, muchas gracias, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias siempre eh, por estar ahí, por siempre tener tan buena energía en el CLE, por no haber abandonado desde el primer día que llegaste al CLE y te has integrado supremamente bien también. No veo la hora de poder ir a Bogotá para juntarme con ustedes, con Marco, con Alex, con vos, eh, con, con Fercho, con Steven y con todas las personas que siempre en Bogotá... Eh, eh, se juntan eh, con con Mari también con Isaac, isabela así que genial el me, me encanta ojalá podamos hacerlo más eh, por dios eh, muchos comentarios a ver yo me desatraso la hora de Luismi. <ríe> sí, tengo muchos vídeos y más y todo lo que falta por decir de ese libro por dios eso sí es tremendo compromiso el pueblo pide rayuela <ríe> si así arranca el segundo semestre, no me imagino cómo terminará, efectivamente toma mi dinero, Juan Diego obvio, dedicado a Juan Diego que las estudié todas las semanas pero entonces combinen ahí con un libro de Viole cortico para ese mes sí <risa> esa es la idea también estamos intentando mucho que eso pase, que Viole y yo tengamos libros diferentes uno pesado, otro no tan pesado porque sí eso es parte de esa planeación eh, yo pagaría más por esos libros. Claro, Nati, qué bien. El directorio telefónico. <risa> el directorio telefónico todo el año. Perdón, no sé si ya dieron la información, pero me gustaría saber cuándo se puede pagar el taller. Me interesa mucho. Fercho, por ahí la otra semana. Más o menos. Gracias, Fercho, por estar conectado. Qué lindo sería verte ahí. Wow, Guerra y Paz, claro. Eh, me parece excelente que sean seis semanas. Estoy de acuerdo que es mejor leer a conciencia. Totalmente. Linda sorpresa, Rayola, para impulsar el Quijote. <risa> el Quijote ¿eh? Sin valer el Quijote. ¿Qué? Sin valer el Quijote. Bueno, y por el lado de Violeta, ¿cómo no? ¿Cuál será la lectura de Violeta para el segundo semestre? Creo que Violeta va a leer este libro en julio, sí. Eh, esta será la lectura de julio de Viole. Un libro también muy bueno. No es tan largo como Rayuela. Filosóficamente puede que no sea tan pesado como Rayuela. Pues al menos Rayuela... Yo voy a explorar mucho de la filosofía de Rayuela. Pero sí es un libro muy bueno que tenemos muchísimas ganas de leer, sobre todo últimamente. Y que es muy pesado, pero en otros aspectos de la pesadez. <ríe> y ese libro es... La campana de cristal de Silvia Plath, dice Violeta, esta autora también ha sido mencionada para el Clay, con el último libro que leímos, es decir, El peligro de estar con de Rosa Montero, hizo que más gente tuviera interés en ella, esta novela será una relectura para mí, pero creo que vale la pena leerla en un club, porque da para muchos temas que se pueden debatir. ¡Excelente! Esa será la lectura de Violeta en julio, entonces tendremos en julio a Julio Cortázar, con Rayuela y a Silvia Plath, con La Campana de Cristal. Como ya vieron, aprendimos muchísimo de Silvia Plath con este libro de Rosa Montero. Aprendimos muchísimo de su obra. Nos quedamos con muchísimas ganas de leer La Campana de Cristal. Así que, no sé cuántos libros, páginas tiene La Campana de Cristal. Eh, debe ser de tres semanas. Eh, probablemente en ese momento Violeta salga vacaciones. <risa> Entonces, eh, sí, es de tres semanas, pero tres semanas larguitas, o sea, 120 páginas más o menos por lectura. La, trataremos de que Violeta, eh, de esos que coincidan, pero que obviamente, como el de Violeta es de tres semanas, eh, al, al menos dos eh, semanas eh, solamente estemos con Rayuela. Eh, porque Rayuela es de seis, creo, y la campana de Cristal creo que será de tres. Entonces, sí, podemos ahí jugar un poco con ese asunto ustedes colocaron libros imposibles de definirse, pero uno con el objeto de que nos toque hacer el taller de Luismi. Pero por uno... con el, Ah! Sí, Nati, el taller obviamente está muy enfocado al CLE, o sea, está muy enfocado a cómo hacemos las lecturas en el CLE, porque obviamente es como mi, mi filosofía de cómo yo tomo notas, cómo he aprendido a tomar notas para el CLE, eh, y creo que es un, el taller es una gran forma de, de, sí, de lograr sacarle muchísimo más progreso en general a los libros, pero también al CLE. O sea que... Um, inscríbase. <risa> bueno, el equipo de marketing. Eso, excelente. El ¿200 algo? Ah, genial. Ah, es que me metí en Goodreads y además que esta edición le metieron alguna otra cosa. Pero dice 394 páginas. Bueno, si es de 200, mucho mejor. <ríe> bueno. Luis me está tomando... No me he tomado un café hoy. Tengo hambre ya. Oh, my God. Solo estaba tomando té y ya se acabó. <ríe> Miren que no estaba manchada la taza. No era café. Ay. Hice un regalo. Bueno, excelente. Esas son y aquí están listas las membresías. Acá pueden ver el enlace, ahí van a ver los precios, está todo. Les voy a decir cuál es el programa de descuentos. Cuando se inscriben a un, a un bimestre, eh, tienen un 5% de descuento en la inscripción. Cuando se inscriben a un trimestre, tienen 7% de descuento en la inscripción. Cuando se inscriben a un cuatrimestre, tienen un 10% de descuento en la inscripción, a un quinquemestre un 13%, y al año un 20% de descuento. En el año se estarían ahorrando, tendrían dos clés gratis si se inscriben a todo el año, y si se inscriben al quinquemestre, tendrían casi un clé gratis, o sea, más de un clé gratis. Eh, eh, gratis. Así que, perdón, casi un clé gratis, así que, Espero que estos descuentos eh, los motiven mucho a inscribirse por varios meses eh, y obviamente que, que eso asegure que estemos acompañaditos. Como vieron también, eh, los precios para el próximo año en el CLE, por supuesto, cambiarán. Eso obedece muchísimo a la situación del mundo <risa> eh, y a, a que obviamente el CLE cada vez es más calidoso, cada vez es más bueno, cada vez nos exige más. Y, por ende, queremos que eso se refleje mucho en, el, en, el, en la experiencia. El precio que estamos dando se refleje muchísimo en la experiencia. Eh, hemos hecho muchos estudios de mercado. Eh, yo creo que ustedes también, por su cuenta, pueden eh, valorar si es justo, si es la relación precio-calidad del CLE con respecto al precio. Nosotros creemos firmemente que sí. Es más, hicimos todo lo posible, sobre todo yo... <ríe> Violeta, los considera ustedes millonarios. No, mentiras. Violeta, eh, más bien yo soy muy inseguro, <ríe> como les dije, eh, y me da mucho miedo poner demasiado alto el precio del CLE eh, y me da... Eh, porque pienso en ustedes para que puedan hacerlo. Es un gasto grande, es un gasto que de todas maneras creo que para todos ha sido muy, muy gratificante. Hemos aprendido muchísimo de la literatura Hemos conocido gente, hemos pasado muy grandes momentos de compañía, de, de, de aprendizaje, de enriquecimiento, de amor también. Entonces, eh, tratamos de llegar al mejor precio posible, que refleje la calidad del CLE, pero que también sea muy posible para ustedes. Y por eso también pensamos mucho en el programa de fidelización y de descuentos. Ustedes ya saben que los VIP... Tienen una, eh, unos descuentos exclusivos que ya les llegará eh, el código de descuento en los próximos días. Ya les llegará también el enlace específico y que es único para ustedes para que puedan hacer efectivos sus descuentos, que comienzas desde 15% de descuento hasta 30% de descuento. Así que ustedes tendrán mejores descuentos que cualquier otra persona que se inscriba a los CLE en las membresías, excepto si alguien se inscribe al año que tendrá un 20% de descuento y que, como dije, si se inscribe al año, podrá asegurarse de ser VIP para el siguiente. Esos descuentos eh, eh, que ustedes tienen de VIP, lo otro eh, que es muy bueno es que lo van a poder usar cada mes y siempre van a poder tener ese beneficio porque es el agradecimiento a ustedes de que son fieles, de que han hecho el CLE lo que son y de que esperamos seguirlos teniendo ahí porque son parte fundamental del de club. Eh, eso es eh, eso es una de las cosas que nos más nos interesa en el club, con los VIP eh, y espero que ustedes los disfruten muchísimo, las personas que están, así que muy, muy, muy felices de tenerlos las otras personas que no están en VIP, de todas maneras también tienen muy grandes descuentos y hoy van a tener un descuento adicional con el siguiente cupón que se llama En Vivo 5 y les dará 5% de descuento adicional en absolutamente cualquier click que se inscriban. Este descuento va a funcionarles hoy y mañana. O sea, mañana para ustedes todo. Ahí está, es En Vivo 5%. Hay otra sorpresa, y es que en este momento y hasta, y hasta esta semana, probablemente hasta el jueves o viernes, cada uno de los que individual va a tener un descuento por preventa de 3%. Eso vamos a quitarlo esta semana eh, porque la idea es que sea por una preventa muy anterior como esta semana y además porque nos genera algunas dificultades, sobre todo a la hora de poder hacer posible para los VIP que compren un mes individual. Pero si ustedes, por ejemplo, se inscriben a un CLE, pongamos un ejemplo, Alfaro de Virginia Woolf, van a tener el 3% de preventa más el 5% de descuento que les va a dar este. O sea que tendrían 8% de descuento en un CLE único, tendrían 10% si se inscriben a ambos CLE eh, de cualquier mes, tendrían 10% si se inscriben un, a un trimestre, a un bimestre, 12% si se inscriben a un trimestre y el año les saldría con 25% de descuento si se inscriben hoy o mañana usando ese descuento que funciona absolutamente para todas las variaciones y todos los productos del CLE este año así que aprovechenlo es un regalo también por haber estado acá esta hora y 50 minutos espero que se haya eh, espero que se hayan disfrutado muchísimo este espacio que se hayan reído yo me reí mucho con ustedes eh, y espero que las lecturas les emocionen tanto como a viole y a mí que nos acompañen por supuesto a esto eh, falta algo qué será el CLE de este mes que será Viole, dígame el CLE de este mes bueno si no es eso pues también eh, voy diciendo lo que en este momento tenemos el cle de noviembre nuestra parte de noche y la flor púrpura que eh, comienza ya mismo el próximo lunes eh, con nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y eh, la Flor Púrpura a mediados de mes con Violeta. Así que ya pueden inscribirse, supremamente invitados a que estén. Eh, y bueno, Borges para el segundo semestre. Lo anoto. Definitivamente. Me gusta. ¡Ah! A ver, ¿qué dice la nueva versión del CLE? Ah, la nueva versión del CLE. Bueno, es que ya tengo la, el, la, la, el coso puteado. Bueno, tomémonos los últimos cinco minuticos para hablar de una nueva experiencia en el CLE, que se va a llamar el CLE Express. El CLEXPRESS, ¿qué va a ser, mis queridos clectores? El CLEXPRESS va a ser la nueva forma de disfrutar la literatura, de llegar a los mapas, de llegar a los territorios donde no habíamos podido explorar con el CLE por razones prácticas. A nosotros, después de tanto experimentar con el CLE, nos hemos dado cuenta de que mínimo necesitamos tres meses para un CLE. Perdón, tres semanas para un CLE. Ustedes, como siempre ven, un CLE tiene mínimo tres semanas y la razón es la siguiente. A nosotros nos interesa mucho que el grupo esté conectado, que se sientan en confianza. Nos interesa muchísimo que, que se logre crear una cohesión en el grupo que se inscribe a un CLE. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta de que eso no es posible, por ejemplo, para CLE de dos semanas eh, o para CLE de una semana. Cuando se trata de libros largos y entre otras cosas, porque vivimos con el interés de leer los libros cada semana de tener una carga de lectura buena cada semana y que cada semana, como vieron en las historias, podamos eh, explorar diferentes temas. Y estas cosas eh, solo son posibles, esta cohesión del grupo con tres semanas. Pero eso nos evita leer libros cortitos, porque no vamos a leer un libro de 150 páginas en tres semanas leyendo tre 30 páginas, 50 páginas al día, a la semana, obviamente no. Entonces, este crexpress es el espacio que hemos creado para abrirnos a otros géneros y a otros libros que de otra forma no sería posible. Así que el CLE va a ser el espacio para explorar cuentos por temáticas o por autores, poesía y novela corta. Ese será el CLE Express. Por supuesto, será un CLE con la misma calidad de todos los CLE. Si serán más eh, cortitos de una semana, van a durar. Eh, el grupo y toda la interacción será durante una semana eh, y obviamente cambiará un poco la dinámica en cuanto a que al momento de la lectura y de la reunión ya habrá que tener leído el libro pero nos emociona muchísimo leer diferentes libros diferentes géneros, cuentos poder explorar la literatura desde otras formas y además como una forma también de complementar las lecturas del CLE. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo en enero no va a haber Cle, pero va a haber Cle Express, dos Cle Express. Vamos a leer eh, para prepararnos para el para prepararnos para la para el para el, el ah, se me olvida para el otoño del patriarca vamos a leer eh, tres o dos cuentos de Gabriel García Márquez. Uno de esos es Blackaman, el bueno vendedor de milagros. ¿Por qué? Porque estos cuentos eh, García Márquez los usó como forma de eh, experimentar y de practicar el estilo narrativo en el que está contado el otoño del patriarca. Entonces, esa es una forma de, con, de conocer la obra de, de García Márquez, algunos cuentos por separado, pero también una forma para integrarnos y, e ir explorando algunos temas para los clés principales. Esa será la manera en que vamos a explorar la mayoría de los clés Por ejemplo, para Rayuela vamos a leer algunos cuentos de Cortázar antes. Eh, para los clés violet también haremos lo mismo y ese es eh, nuestro objetivo con los clés Primero, explorar los cuentos, la poesía y la novela corta como géneros y como lecturas que nos pueden ofrecer experiencias de lecturas únicas, pero también como una forma de integrarlos a el CLE, a, a una lectura principal y que nos va a, obviamente permitir eh, conocer y entender muchísimo más la obra de un autor. Eh, así que eso es lo... Bueno, eso de febrero en realidad eh, estamos discutiendo lo viole. Yo realmente creo que es posible que sea en enero. De todas maneras estamos eh, definiendo eso. Porque no todos los meses va a haber ClickExpress. Esa es la cosa. Va a haber Click express en algunos meses durante este año, no todos los meses, eh, porque también <ríe> ustedes van a escribirse y van a hacer más carga, a hacer más carga de trabajo para nosotros. Así que este año queremos mucho aprender de este, eh, queremos aprender mucho de este modelo, de esa nueva forma de leer, pero también queremos aprender a manejarla para que no sea demasiado overwhelming para nosotros. Esa es la forma en que exp exploraremos de una nueva forma el Clexpress Y como ustedes saben, muchos de ustedes van a tener acceso a la primera versión beta del Clexpress que es en diciembre y que es ese CLE sorpresa del que hemos venido hablando y al que tienen acceso o tenían acceso si se inscribían a dos CLE eh, durante octubre y noviembre. Muchos de ustedes ya tienen el paso asegurado y gratis a ese CLE a ese KLE Express que será en diciembre, la semana después de que terminemos nuestra parte de noche de Mariano Enríquez. Y como estamos en diciembre, por supuesto, la lectura que haremos será una lectura de época, de diciembre. Va a ser un cuento o unos cuentos muy especiales eh, ambientados, por supuesto, en esta época tan hermosa del año. Así que ustedes, los que ya tienen asegurado el CLE Express de diciembre, que lo tienen gratis por haberse inscrito a estos dos CLE, eh, a dos clés durante octubre y noviembre, pues ya irán recibiendo más información de cómo será esta primera edición eh, de edición beta de este Cle Express. Leo por aquí a Shakespeare. Shakespeare es otro autor en cuanto a, a géneros que nos gustaría mucho explorar el, el la tragedia, el teatro y toda esta cosa. A ver, ¿qué dicen por acá? Kawabata. <ríe> Barco. Algún día llegará. A ver... No voy con tus sentimientos. A ver qué dicen por acá... Eso, sí, en enero va una novela corta, dice Violeta. Yo lo había olvidado, ya lo tengo por acá. Qué hueva yo que no lo tengo. Eh... <risa> ya me acordé cuál es. Eh, es que no lo tenía anotado. Sí, en enero una novela corta. Eh, si mal no recuerdo, es que yo nunca anoto. Cuando en las reuniones de Violeta, Violeta es la que anota. Yo solamente tiro ideas así. Creo que Viole es. es eh... Stefan Spike, no. Creo que es Esteban Svay que yo había dicho que queríamos leer en febrero. No me acuerdo muy bien. ¡Ah, no! Ya me acuerdo. ¡Ya me acuerdo! Es Revención en la Granja. ¡Ay, sí! Es Revención en la Granja. ¡Ah, se me había olvidado! verdad, no lo había notado. En, en enero leeremos Revención en la Granja de Orwell para prepararnos para 1984. ¡Y de María! <ríe> Gracias, Violeta. De una vez lo anotó por acá, que no sé por qué no estaba en las lecturas del Express. ¡Eh, Ave María! A ver, yo lo paso para febrero. Luismi. Hombre. Rebelión en la granja. George Orwell. Ahí está. ¡Qué memoria la mía! ¡Qué memoria la mía! Animal Farm, sí. Eh, ah, buenísimo, que vamos a leer. ¿Alguien no pone atención a las reuniones? ¡Ah! Total. Total, es que yo soy un disparador de ideas que a veces no las anota demasiado. Es menos mal está Violeta siempre ahí anotando y siempre aterrizando todas mis ideas etéreas. Es que yo me mantengo en momentos oceánicos. Así soy. Mi vida es un momento oceánico perpetuo. Entonces necesito quien me aterrice en este mundo de tierra firme y esa persona es Violet. <ríe> eh, bueno, ahí está. <ríe> sí, mis océanos son complicados, son complicados de transitar. Bueno, repasis, repasis de las lecturas. Les vuelvo y les envío el enlace de las membresías y repasamos las lecturas. ¿Qué vamos a tener? En diciembre estamos, en diciembre vamos a tener, bueno, vamos a hacer desde noviembre. En noviembre tendremos en Luismi, la, nuestra parte de noche de María Enríquez y con Violeta tendremos la flor púrpura de Chimamanda. Cuando a, en diciembre tendremos, cuando acabe la, eh, nuestra parte de noche tendremos el CLE exclusivo beta, el CLE express para las personas que se inscribieron a dos CLE eh, con eh, unos cuentos de navidad. A finales de noviembre tendremos el taller de, producti de productividad lectora el 26 de noviembre. En enero tendremos, a partir de creo que es el 14 de enero, 16 de enero, empieza el CLE de Rebelión en la Granja. O el de Viole, alguno de los dos todavía no sé, porque todavía no hemos cuadrado vacaciones. Entonces, eh, será Rebelión en la Granja y Violeta no tiene por acá anotado su lectura de enero. Entonces, Violeta, ponnosla por ahí, si ya la tienes definida, que no me acuerdo, como cosa rara, eh, porque además no está en el, en el archivo. Entonces, Viole, puedes decirla por acá. Luego en febrero tendremos nada más y nada menos que a eh, 1984 de George Orwell, con Luismi, conmigo y con Violet tendremos Beloved de Tony Morrison. En marzo tendremos El Otoño del Patriarca conmigo de Gabriel García Márquez y en marzo con Viole tendremos Pájaros en la Boca y otros cuentos de Samantha Schwebling. Abril conmigo será El Canto de las Montañas de Nguyen Phan Kemai, Mai, que es una novela en Vietnam, que se veía en Vietnam, muy bonita. Y con Viole tendremos La Mano Izquierda de la Oscuridad de Ursula Le Guin. En mayo tendremos conmigo a Walden, que es un ensayo de Henry David Toro, y en mayo con Viole leeremos Persepolis, una novela gráfica de Marianne Satrapi. Después, en junio, conmigo tendremos Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y con Viole Alfaro de Virginia Woolf. Y para julio, para la anualidad, tendremos con Luismi Arrayuela de Julio Cortázar y con Viole tendremos eh, la... Campana de cristal, ¿cómo es que se me olvida? Sí, la, la campana de cristal, ¿cómo es que se llama el libro de Silvia plat Lo tengo por acá, la campana de cristal, sí, la campana de cristal, ese es. Eh, así que, excelente. Eh, sí, claro, tendremos cuentos de Navidad en el club, por supuesto, o a qué te refieres con que la apoyo. Yo interpreté una obra de teatro en la reunión en la Graja, Miguel. Qué bien, genial. Para que te inscribas y nos cuentes un poquito en tu intervención. Irene dice: duda, ¿los Crespes van intercalados con las lecturas o se empalman? Eh, se empalman. <risa> van a ser de, un, de una semana y probablemente se empalmen, pero por eso hablamos de que eh, no van a ser todos los meses. En el caso de. De, la mayoría de las veces se van a empalmar y otras no, no tengo las fechas exactas, pero por ejemplo en enero los clexpress no se empalman con nada porque en enero no hay cle sé que en, en junio es probable que no se empalme el de Rayuela o puede que sí pero sé que por ahí en mayo hay otras ideas eh, y varios de los libros son de tres semanas, de hecho les voy a decir cómo son las eh, duraciones eh, 1984 lo veremos en tres semanas. García Márquez, Lautaro paterga en tres semanas. O sea que ahí tenemos una semana para el Clexpress de García Márquez. El de el del Cante de las Montañas son de cuatro semanas. Eh, el ensayo de Toro es de tres semanas. O sea que ahí hay, hay una semana que podríamos usar para un Clexpress. CLE Luego en junio es Cumbres, Borrascosas de cuatro semanas y Rayuela es de seis semanas. Eh, y en los clevioles, de viole, todos son de tres semanas. O sea que en cuanto a viole, siempre hay una semana ahí donde podría meterse. Eh, sí, pues no se sabe. Eh, pero ahí queda más o menos ese espacio. ¿Qué precio tendrá el taller? To be fine, Marisol. Eh, todavía no lo sabemos. El costo de la membresía anual apenas lo subirán, ¿cierto? Ya está eh, Coco. Coco... Eh, Yo creo que tú eres VIP, ¿o no? Sí, tú eres VIP. Eh, de hecho, eres una top VIP. Eh, <ríe> entonces, tú puedes elegir eh, comprar la membresía con tu descuento. Espera un par de días que ya les van a llegar las membresías. Listo. Eh, Dickens. Eh, no sé, no va a ser canción de Navidad de Dickens, eh, pero puede que sea un cuento de Navidad de Dickens. Si tienen algún recomendado, obviamente, lo recibimos. Eh, ¿Qué más? ¿Tienen alguna duda, mis queridísimos? Eh, ¿Algún otro comentario? Eh, ¿Alguna otra cosita? El precio de los Klexpress. El precio de los Klexpress, tanto para Violet y para mí, es de 10 dólares. Ese es el precio de los ClickExpress. Para los Express no aplican los descuentos de VIP. O puede que sí. La verdad no. <ríe> o no lo hemos pensado, la verdad. Puede que sí, no lo sé. Eh, pero, pero es probable que no. Y ambos valen igual. Tanto el Viole como el mío, los Express tienen el mismo precio. O no. O la cagué. <ríe> bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Preguntas ¿sí tienen, mis queridísimos? Sí, para los Clexpress, el precio de Viole y el mío es same ¿Algo más, mis queridos? Eh, Natalia Jiménez, tradúceme tu carita. Ya está en la tienda, el costo de la membresía anual, sí, ya, bla, bla, bla. La anualidad no incluye todo, no. No incluye express solo incluye CLES. Los CLExpress van por otro lado. Pero sí va a haber descuentos en los, CLE, eh, en los CLE Express de la siguiente manera. Eso todavía lo tenemos que definir. Pero si, por ejemplo, alguien se inscribe a Rebelión en la granja de CLE Express va a tener un descuento para inscribirse a, a 1984. Como, y, por ejemplo, en el caso de García Márquez, que es de los cuentos de Gabo, tendría descuento para inscribirse al Otoño del Patriarca. Eh, pero probablemente esos descuentos no sean tan, pues, o sea, será un buen descuento, pero <risa> los VIP tienen más grandes descuentos, pues, incluso considerándolo así. Eh, toca hacer como ClearSpring, como es más Clear, sí, eh, sí, Mayra, obvio, sí, son cosas que nos falta por definir, pero ya sabemos que la idea está ahí. Morimos con ese valor, ay, Marisol, qué bueno que lo dices, morimos con ese valor del dólar, pues sí. Y no, resulta que el, este año, eh, este año en 2022, eh, como les dije varias veces en el año, el, el precio del, del dólar, de la tasa de cambio del dólar lo mantuvimos en 3.800, que fue la que empezó en el año pasado, eh, eh, que empezó este año, pero ya llegaba a subir hasta más de 1.200 pesos de diferencia. Eh, y eso significa más de un 30% en el aumento que nunca se vio reflejado en el CLE, excepto si ustedes pagan con tarjeta de crédito o PayPal. Esas son cosas que nosotros no podemos controlar, entonces por eso siempre en Colombia y México los eh, incentivamos a que paguen con transferencia bancaria. Primero porque se ahorran la tasa de cambio y segundo porque los precios están ajustados para ser para más... Eh, para ser más bajitos en el caso de Colombia por ejemplo la tasa de cambio que usaremos durante todo el 2023 eh, espero pues si no hay cambios más locos es de 4400 que no es ni siquiera en lo que está cierto si se sube horriblemente eh, la tasa de cambio pues puede que se cambie y si se baja demasiado pues también lo consideraremos pero la tasa de cambio que usaremos durante todo 2023 es de 4.400 y además el precio está ajustado eh, para, para Colombia y para México para que sea menor. Les voy a decir un ejemplo. En el caso de Miscles, eh, valen normalmente, eh, van a valer 17 dólares para las personas normales. Ese es el precio base 17 dólares que una persona pagando con tarjeta de crédito. Eh, por ejemplo, con PayPal es lo que va a pagar, cierto, Indif indistinto de, de, pues, que le va a afectar obviamente la tasa de cambio, que es algo que no podemos controlar desafortunadamente. Pero ese será el precio. Ahora, eso en la tasa de cambio de el CLE, o sea, en la tasa de cambio actual, en, hablando de Colombia, el precio del CLE 17 dólares sería aproximadamente 83.300. Pero no vamos a usar la tasa de cambio como está ahora, sino una tasa muchísimo menor, que es de $4,400, para dar un precio por CLE de $74,800. Pero aparte de que el precio es menor por la tasa de cambio, va a haber una reducción muchísimo más al precio de Colombia y el precio de un CLE eh, normal de tres o cuatro semanas mío es de $69,000. Ese será el precio que van a pagar las personas que paguen con transferencia. Por favor, Hagan siempre el pago en transferencia. Eso es más beneficioso para ustedes y más beneficioso para nosotros porque eh, a nosotros también nos cobran muchísima comisión, mercado pago y las pasarelas de pago. Entonces, ustedes paguen con eso. Muchos de ustedes a veces les olvida. En el caso de Colombia PSE, no usen PSE, usen transferencia bancaria a Bancolombia porque así les sale más barato. Entonces, el precio eh, de los CLE se si aumenta. Sí lo va a afectar la tasa de cambio, pero nosotros pensamos muchísimo en ustedes, como les dije, en cuanto a la fijación de precios y todo. Eh, Violeta y yo tuvimos grandes discusiones. Yo siempre intenté tirar mucho eh, para, para comprender eh, cómo era la situación económica, especialmente en Colombia. Y obviamente no es que Violeta quisiera cobrarles demasiado, sino que Violeta eh, no tiene mis inseguridades y Violeta <risa> tiene mucho más claridad en eso porque básicamente eh, el CLE eh, en, el moment, en el mercado está situado súper bien. Eh, sabemos que el CLE, si no es el mejor, es uno de los mejores clubes de lectura y por lectura, clubes de lectura menos afortunados están pagando precios incluso mayores al CLE. Así que esa es la razón por la que eh, fijamos esos precios con todas las conveniencias del cambio de la tasa de dólares, del ajuste de precio, y de los descuentos tan bestiales que ustedes llegan a tener hasta de 30% si son VIPs. Así que espero que eso los alivie un poquito, los emocione y que también estén muy agradecidos. <risa> bueno, eh, Neki también, Nati. Bueno, ¿qué más? Toca hacer combo. Bueno, listo. Eh, ahora sí. Sí, Violeta es, la... <risa> Violeta es la vicepresidenta financiera. Eh... Sí, no, hay muchas cosas que ayudan a pagar menos, las membresías y, y, y los descuentos de VIP que tienen. O sea que definitivamente, y además ustedes ya saben cuál es el valor que obtienen en el CLE, así que espero que eso se lo refleje muchísimo y que lo sigamos viendo a ustedes en todo el CLE el próximo año. Bueno, tengo el, la garganta pucheada, eh, supremamente lacerada por dos horas y cuarto de conversación que he disfrutado muchísimo con ustedes es increíble, agradezco demasiado que hayan estado acá todo el tiempo, me hicieron reír muchísimo disfruté mucho este en vivo. gracias por estar y gracias especialmente a las personas que dieron un apoyo con las con el super gracias a, los tengo por acá se me perdieron y no los puedo ver. Tengo a Marisol, tengo a. aquí está. ¡Ay, no alcanzó a llegar! Bueno, muchísimas gracias a las personas, especialmente que no me salen, que dieron eh, un eh, súper gracias en este en vivo. Recuerdo a Juan Diego, recuerdo a, eh, a Marco, a Alex a Sergio, a Marisol. Claro que fueron ustedes. Si alguien se me olvidó, es culpa de YouTube que no me deja ver más arriba. Pero bueno, eh, espero que estén súper bien. Eh, es verdad, hay clubes que cobran 100 mil por una sola sesión. Sí, Sí, en realidad qué escándalo. <risa> Viola es la que me hace ver todo eso. Yo no intento no ver muchos otros clubes de lecturas porque a veces me coge la ansiedad y la inseguridad, entonces es Viole la que hace ese trabajo sucio, y Viole es la que me ha hecho abrir los ojos a cosas que yo no me imaginaba, y en realidad hay clubes de lectura que cobran mucho, y no lo sé no lo digo yo, lo dicen ustedes es mejor el cle <risa> bueno, va a estar buenísimo el cle un saludo Arcesio ¿cómo vas? un saludito eh, muchísimas gracias por estar les mando un abrazo gigantesco eh, y que eh, eh, les manden un abrazo gigantesco y que pasen muy buena noche. Yo me voy a descansar, espero que no llueva en Vietnam porque voy a ir a hacer un video a la ciudad de An eh, con unas tomas muy bonitas, hablándoles de unos cuentos de un escritor de Vietnam que leí muy interesantes. Bueno, tomarse aguardiente para refrescar la garganta. Sí, gracias Marco. Marco, me voy a tomar un cafecito y te va a mandar una foto con lo que acabas de enviar. Bueno, no llueva, por favor. Bueno, ahora sí, feliz noche, un abrazo, cuídense, que, de, que duerman muy bien y que tengan muy buena lectura. Nos vemos pronto. Bye.